you. Mm -hmm. Bienvenidos al programa que hacemos todos los domingos con vosotros para hablar de lo mejor de todo lo que ha ocurrido en, en la semana y este año, este año que ya nos toca cerrarlo y, y cerrarlo bien. Además, eh, vamos a hablar en este programa de todo lo que ha acontecido este año y de posiblemente lo que podamos pensar cada uno de nosotros que puede ocurrir el año que viene. Así que hoy es un programa. De esos, eh, bueno, de recapitular, de saber cuándo metimos la pata, esas cosas de, pues yo creemos, creemos que en el 2022 sí vamos a estar en Matrix, esto que estáis viendo alrededor nuestro es lo máximo que vais a ver de Matrix, estamos muy lejos todavía de todas esas cosas que decían que íbamos a poder hacer, pero pasito a pasito. ¿no? partió partido no decíamos que, a ver, que, que que estaba diciendo Julio estoy oyendo aquí a gente dar golpes tal que claxon muy emocionada hoy había fútbol pregunta digo no esos es que han sacado han sacado las Quest 3 con display por y la gente está ¿no? yo me lo he ah, creído eh te he <risa> De bueno sí sí bueno el caso es que bienvenidos bienvenidos todos a este programa bienvenido Julio cómo estás muy bien de, pues estoy en, en Elche, en vez de en mi casa normal Estoy ahora en un hostal Pero bueno, aquí me, me apunto desde donde esté pues muchas gracias por el esfuerzo ¿Qué tal Gaby? Pues yo estoy en Matrix, en mi casa Aquí donde suelo estar pues martes, jueves y algún domingo también Y Ramón, ¿cómo andas? Pues aquí estamos pues Con ganas de, de hacer este repaso de, de una, dos, tres cuatro, cinco horas, no sé, Hoy todo, todo es posible. ¿no? Tía, si lo dice Ramón, si lo dice Ramón es que nos vamos a las seis, yo voy a llamar al trabajo y digo voy empalmada, ya, ya llegaré. Eh, no hombre, oye, a ver, un, un resumen del año no puede durar más que el año, porque entonces, o sea, esto es como el, bueno, mapa, mira, el mapa no puede mira ser tan grande charla. que el terreno. El resumen de la charla de karma duro más que la de charla de karma o sea, Pero porque todo karma todo lo posible. merecía Y hoy vamos a hablar del, del pobre de la Hoy vamos a hablar de ese pobre de Venga, vamos a ponernos a la izquierda porque como la noche Trae trae jugo ¿no? Y, y, y, sí, y seguramente haya mucho y muchas preguntas Que os queremos hacer, Robianos Porque al final las reflexiones se hacen entre todos eh, Y hay muchas reflexiones, yo os digo Y yo ahora os voy a hacer este una año, pregunta yo Este me año mencioné. no ha pasado nada Joder, es que no, joder, es que no Claro que no ha pasado nada han pasado cosas. Y lo, y lo que puede seguir pasando. Y quedan 12 días o 13 días. Sí, vamos sí, a poder hablar de todo hoy. Sí, sí, sí. Bueno, vale. antes de arrancar con los titulares oficiales, voy a hacer como hace Oscar y voy a marcarme dos noticias que no tenemos en los titulares. La primera de ellas es una entrevista que han hecho a Hideaki Nishino Vicepresidente Senior Global Product Strategy and Management De Sony Interactive Entertainment Bien. En el que algunas cosas, bueno casi todos lo sabíamos Pero me parece curioso, ¿no? Por ejemplo, que la situación de producción de PlayStation 5 Comenta que eso, que en julio, agosto y septiembre fabricaron 6,5 millones de unidades Y que el ritmo se está manteniendo Y lo que pasa es que las unidades como vienen por mar al resto de minoristas y tiendas, pues tardan tiempo en, en el lazo que hay de entre que se fabrican ¿no? y llegan a, a los sitios. ¿no? Pero comentan que esperan que, que en el futuro pues puedas ir a comprarla y no haya problemas ¿no? De, de stock y tal, y vaya la cosa mejor. Eh, luego también habla de, de, por ejemplo, que bueno ya sabíamos que PlayStation VR2 lo construyeron pensando en, a la vez con PlayStation 5. ...y el visor pues comentan que... ...que aprovecha las especificaciones de Playstation 5... ...cosa que lógicamente no es para Playstation 5... ...sobre el cable... ¿vale? ...esto que se habla de que viene con cable USB-C... ...que se conecta en el frontal... ...dice que para sacar todo el rendimiento de Playstation VR 2 y Playstation 5... ...creemos que no hay nada que supera el cable actual... ...también entendemos que la conexión inalámbrica... ...le brindará otra experiencia... ...por lo que siempre estamos analizando todas las posibilidades... ...y realizando investigaciones técnicas... ...sin embargo aún queda la cuestión hasta qué punto el rendimiento que solo se puede lograr con cables se puede reemplazar con inalámbrico? ¿Vale? So, sobre el precio, dice que, que lo que ofrece el visor y las experiencias que ofrecerá o, o que llegarán, que, que esperan que sea suficiente para que la gente lo acepte, ¿no? O sea, son 600 euros, ¿acordaron? No, era 600, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí, sí. 599,99, concretamente. eso. pero. Y luego del contenido en sí O sea, hemos visto ya todo Lógicamente no, no vamos a ver todo, ¿no? Pero la pregunta era Además de los títulos que ya se han anunciado Tanto Sony como terceros Seguirán lanzando obras en el futuro Pues, joder, pues si no lo hacen a y vámonos, ¿no? dice, todavía no puedo hablar sobre detalles Pero aún hay más títulos sin anunciar De los que he podido experimentar La versión de demostración Además de los que ya se han anunciado Así que esperen con ansias O sea, que uh, se va a cosas uh. y, en, y en relación a eso Gaby ha sido una noticia esta semana en la que había un tweet de Wanderer en la que le preguntaban si iba a tener port para PlayStation Viardo y decía lo sentimos aún no hay noticias pero esperamos compartirla a principios de 2023 entonces como esto que acaba de decir el de Sony no pues a lo mejor Wanderer también ya hay un evento antes de bueno un evento o hacen un, un post de estos que es muy típico en el blog, ¿no? Que ya no hay evento. Antes de que se haga el, año, se ha ya el evento, o sea, esto no, no, lo lo lo antes de, del 22 de febrero, que es cuando ah, sale PlayStation VR en, en el PlayStation 2. En el CES, un evento en el CES en enero bueno, ahí. Sí, ¿sí? Bueno, en el CES se, se van a hacer. Luego lo hablamos, porque en el CES van a salir más cositas también. Que Va, no. y, y, ¿Y dos apuntes más sobre el portar los juegos a PlayStation VR 2? Dice que no será un trabajo de portabilidad simple y si es fácil portar o no depende del contenido y que esa decisión depende del desarrollador. O sea que, lógicamente, ¿no? Y bueno, sobre, sobre la ergonomía, que aparte de que parezca el diseño igual, dice que, que, que aparte de heredarlo y tal, pues es lo que, que lo han mejorado y, y evolucionado para que sea todavía mejor. Vale, o sea que no ha dicho nada no es por quita estupendo, pero vamos que ha dicho ha dicho lo que diría cualquier GPT 3 de estos chats no porque no se ha, mo no se ha mojado yo es que, es que, pues estaba viendo estaba viendo el partido Igual. con mi hijo un rato y, y han salido los, los comentaristas que estaban hablando digo esto lo hace cualquier ordenador o sea si no dices nada si no dices o sea si son todo ambigüedades y son todo estupendas cosas y es todo de hablar del color de la nube eso lo hace un ordenador o sea, no, sí. eh, no, o sea que sí, que sí, pues las PSVR, esperar que vienen cositas, eso lo dice un ordenador. Hemos mejorado, hombre, claro, pues lo vas a empeorar, claro, pues si saliera. O sea, a ver, que la calidad ¿qué? de los sport depende de los desarrolladores. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mierda me estás contando? ¿De qué va a depender si no? Claro. Entonces, Te van a salir más juegos, pues lógicamente Pues lógica, tú lo estás diciendo Entonces, yo, bueno, yo, sí, yo sí que es, os, os, os anuncio uno Ahora mismo, Star Tenders Va a tener versión para Playstation VR 2 Y va a ser gratuita ya Ese está. juego que jugó Ramón en el directo, ¿eh? ah, bueno. De preparar cócteles eh, a extraterrestres, con, un juegazo de con, AAA. Con, con, con, <ríe> con todos los respetos, ¿no? Pero o sea, un Vendevisor no es, está claro. Vende, ¿no? Pues mira, aprovechando, yeah. aprovechando que hemos empezado así de forma caos. La primera pregunta de la noche, la primera, y es que así ya vamos introduciendo todas las cosas. La primera o sea, si, si pongo esto, sabéis quién es, ¿verdad? Este hombre que, que iba a dominar el mundo el, el, el, ¿no? el, el, el que iba a las reuniones con sandalias Que ahora se subastan Efectivamente, pues este Jesucristo Este hombre dijo una cosa A ver si estáis de acuerdo o no Porque de esto, para mí, va todo el resumen del programa de hoy Y, y en general todos los programas que hacemos ya veréis, ya veréis, ya veréis Si yo os digo Esto lo dice él, ¿eh? no lo digo yo Dice, hay quien dice que hay que dar a los clientes lo que quieren Pero yo no lo hago así Nuestro trabajo es averiguar lo que quieren antes de que lo van a querer. Toma ahí. Dice, creo que Henry Ford lo dijo. Si hubiera preguntado a los clientes qué querían, me habrían dicho un caballo más rápido. Esto va por lo del DisplayPort, ¿eh? O sea, el caballo es igual al DisplayPort. Dice, la gente no sabe lo que quiere hasta que lo enseñas. Por eso nunca me fío de los estudios de mercado y nuestra tarea es leer cosas que aún no están en la página. Esto lo dice este hombre. Vale, entonces ahora la pregunta, la primera pregunta de la noche, Robiano, ya que habéis venido, os ponemos a trabajar, es... ¿Creéis que sabemos en la UR lo que queremos? Porque todo lo que vamos a hablar hoy es no nos dan lo que queremos. No tenemos lo que queremos, ¿no? Antorchas en alto, siempre a quemar ahí la iglesia de la UR. ¿No? Pues eh, esa es la primera pregunta que me gustaría hacer. La vais procesando, esto no va a responderla ahora, la vais procesando y a lo largo de la noche, como vamos a tocar muchos temas, casi todos tocan en esto: que no estamos satisfechos. Pues eso, y entonces ahora hablamos de por qué no estamos satisfechos. Vale, pero bueno, antes ya sabéis que hay que hablar de titulares. Titulares, a no ser que Ramón tenga alguna sorpresa. Uno más, antes de empezar. Una más. Vale. <risa> HTC adelanta algunos detalles de su nuevo visor para todos los públicos. O sea, para consumir. Pues no digas nada mundo. más, que mañana habrá noticia. <risa> sí, pero, pero este programa no, no estará el domingo que viene, entonces por eso lo, lo vamos a comentar hoy. Pues se sabe algo más. Claro, coño, pues no. hay más detalles Sí, sí Venga. O sea, bueno, bueno, pues... o sea, bueno, tampoco nos flipemos Pero bueno, esta imagen es oficial De HTC Y veis en el centro esa cosita mágica Que hay ahí, pues va a tener sensor De profundidad, para realidad mixta Es lo mismo o sea, igual, Mira, es igual, mira, igual, mira coño, ya las tiene Claro, tiene, Oscar ya tiene. Claro, tiene. Estas son las mismas que no consiguen. Que no laterales, que no tiene, que no tiene bike flow, ¿no? Esas laterales que se ven ahí. Sí, esto no lo tiene. En el centro tampoco tiene las que se ven, ve las dos del centro, que son para realidad mixta. Vale. Y las que sí tiene son las que. Esto de que tiene debajo es para tracking facial. ¿O es un tornillo? ¿Qué es eso? Que es, se le eso no lo han comentado, que vaya a haber seguimiento ocular. Vale, una pajita y beber. <risa> Pero lo que sí que le han preguntado del precio, porque siempre a HTC siempre nos preguntamos qué precio tendrá, ¿no? Mm. Y hay dos frases muy bonitas que dice. Dice, en gran medida parecerá caro en comparación con el metacuestos de 399 dólares. O sea que ya sabemos que va a costar mucho más que el Quest 2, cosa que ya intuyamos, ¿no? Y dice, estamos en una época en la que los cascos de RV de los consumidores han sido subvencionados masivamente por empresas que intentan aspirar y tomar datos personales para proporcionárselos a, a los anunciantes. Esto lo dice HTC, ¿eh? mm. No creemos que la forma de enfocarlo sea comprometer a la, la, o sea, la privacidad. Eh, sí. Y bueno, esto de Verge, que son los que lo entrevistan, comentan que, que Flow se lanzó a 499 y Focus 3 a 1300. Y, y The Verge cree que el precio estará entre esos 500 y los 1300. Otro hombre, claro. No, no me... espero, espero que no sean sumados el del Byflow Flow y el del Byfocus Focus. Que... Pero. Puestos a... a ver, que sí, que esto es como todo, ¿no? O sea, que, que ¿quién te dice a ti que, que Facebook, por mucho que diga, por detrás no haga cosas? Bueno, oficialmente, realmente tampoco sabemos a día de hoy. Que... Lo importante Lo importante que, que es lo que, no que, estén, o sea, que estén metiendo tipo, los datos del de, de, de de, uso de, de que te, de, te mueves con de, cuento o tal, no sé, de, bueno. Qué, ¿Qué tipo claro. de lentes va a llevar? ¿Qué procesador va a llevar? Lo importante, para el día 5 de enero en el CES, primer día del CES, ahí habrá conferencia de HTC y hablarán de este visor que todavía no tiene nombre. Tenías otra foto, ¿no, Oscar, de esto? Pues me has pillado, perdí. esta cosa, Eso es, ¿no? Es. Esa. es que esto no lo llamo foto. Ah, esto, es. esto No, es lo por como... lo que está diciendo Gaby, de abajo lo pone, ¿no? El 5 de enero. Es, es, es, es, el 5 de enero, por la bien. tarde, habrá noticias. O sea que terminamos el año como empezamos lo, todos los años. Este es el día de la marmota virtual. Con HTC. Con sí. HTC. El año que viene va a venir algo brillante. El año que viene va a venir algo espectacular. El año que viene. Yo ya, yo ya me tiraría a la piscina. O sea, marketing, quítalo las caretas. Va a venir algo cojonudo. Yo pondría ahí cojonudo, ¿sabes? Y dos, y dos, <risa> dos ahí. O sea, porque es que es, es la sensación de. Va a venir siempre algo que. Y luego. Psh, nos desinflamos ahí como. Psh, ¿No? qué poco conocen el mundo de los usuarios, me da a mí la impresión, o que a lo mejor es que estos es que la VR no ha salido todavía del mundo b 2 ¿no? del mundo donde está la pasta, del mundo negocio a negocio, o sea, seguimos siendo el, el, el, estamos en un planeta, habéis jugado al, ¿cómo es este de los planetillas? Es ese que, que ibas tirando, el que, que ibas pasando de planetita en planetita pequeñito, eh, estaba muy bien, que tenían un port para VR eh, mm -hmm. que, eres, que eres un no, muñeco sí. así como muy tonto que te entra en una nave, bueno tenía la misma cara de póker que Ver, no, ver, el other world. Eh... other world Other World Other world, other, world, other, world. Ah, no. other World o como se llame bueno pues ese, ese, nosotros somos un, un planeta, ahora mismo somos como Neptuno, ¿no? Y está a fray Puñetas de lo que es la UR digo los usuarios, nosotros, los rubianos, los que jugamos con él, los que nos gastamos el dinerito en los visores y en los juegos, estamos muy lejos de lo que yo, y aquí lo enlazo con lo que decía este hombre de Steve Jobs, no sabemos lo que queremos, no había una canción así No estamos locos que Sabemos lo que. Pues eso, no sabemos No sabéis, rogueros, lo que queréis Lo que queréis pues, es un visor de 1800 pavos Con cosas que HTC no queréis HTC dice, siempre hemos tenido una visión De lo que creemos, que es una buena experiencia Para los consumidores, y es lo que nos van a traer Su experiencia aprendida a lo largo de, este, de estos años Anda, y, y dice Sabemos cómo construir la mejor tecnología Y ahora también sabemos cómo construir dispositivos De formato súper pequeño son esos aprendizajes los que nos permiten sentir que ahora estamos preparados para hacer algo que sea realmente emocionante pero yo la verdad es que no me veo nada con, con HTC ya, sinceramente Joder. O sea, puede es ser es que es verdad puede ser. Me, me llama más la atención el VR E4 que, que esto venga, ¿qué tendría que sacar HTC? <risa> vale, ya que estamos haciendo, haciendo estas filosofías ¿no? de, de, de, de, de lo que ha ocurrido ¿qué tendría que sacar HTC? ¿cómo debería ser esta cosa? Pues para que, que, que me salga publicidad y que valga 400 euros, es que me da igual, ¿sabes? Que cojan mi datos de, de uso. Nada, o sea, es que, es que, o sea, de verdad, lo del precio, yo personalmente no, no lo veo. Yo creo que esa excusa que ponen así, porque qué pasa? Bueno, va, hablar, hablar. No sé, no, venga, Julio, Julio. Ya, tiene me... que ser. ¿Este el bueno, uso? el, Bi el, Focus, el Focus 3 es muy caro, pero porque está orientado a business y este, en teoría, está orientado al público general, así que. Eh, supongo que irá más por bueno, el precio de otros visores que se acaban para el público general, como el Vive eh, de PC, el Vive Pro 2, el Vive Pro, el Vive, Pro, el Vive, Pro el Vive Pro 2. Así que, eh, pero sin bases y tal, porque solo, solo el dispositivo. Te plantas en 1500 euros. Claro, sí, es cierto, porque no había, no había no, pensado en las bases y en los mandos, que ya los tenía, no, pero es, es cierto. Que, o sea, no. Este no, este como, tiene, este como va a ser Inside Out, pues prescindimos de las estaciones bases, te ahorras 300 euros. Pues podrá costar a lo mejor 700 euros, 900, esperemos que ¿Cuánto no... ¿Cuánto cuesta el, ver... el Flow? ¿Sac, sacar un visor de consumidores al mismo precio que sacaron su 100 visor para consumidores, yo la verdad es que no lo veo. Me refiero, a, han pasado 6 años o 7, no, no sé ya ni no, los que van, y, y todos, todavía seguimos ahí... Eh, Rogis es que esas... pregunta, espera, espera, Rojis, pregunta: ¿el público general necesita sensor de profundidad? Volvemos a enlazar con lo que somos nosotros contra lo que nos ofrecen. ¿Necesitamos eh, eh, sensor de profundidad? Yo, yo, para mí la respuesta es: siempre que se incorpore dentro de la actividad, experiencia, juego o lo que sea, sí. Si me metes sensores que luego no audio utiliza, si me metes tecnología que no va a ser capaz de desarrollar ni Dios, eh, entonces no la quiero, no la voy a pagar. ¿No? Así que el sensor de profundidad, si me vas a hacer un pass-through de verdad y me vas a hacer un slam de la habitación y voy a poder jugar con tirar una pelotita o con un juego en particular, entonces sí. Ahora sí, luego el sensor de profundidad no vale para un carajo, como suele pasar con muchas cosas, pues no quiero que me la vendas. Esa es mi opinión. Si sí, yo tenía el, el Galaxy Note 10 eh, con sensor de mm, Time of Flight, ToF. Y yo creo que solo salió una aplicación que era de visión nocturna en Google Play. O sea, pasaron de la mierda totalmente de, de este dispositivo. Eso, eso en, en móviles, que, que supongo que, que tendría incluso más público que realmente... O sea, seguro que hay más gente que se compró el Galaxy Note 10. Que que lo que, que se vayan a comprar Este visor Entonces supongo que va a pasar Desapercibido precisamente porque eh, No creo que tenga Una gran aceptación Si le van a poner también un precio alto Yo no sé La verdad okay, Teniendo en pues cuenta te que el sensor de profundidad se, se, se le han quitado al Al Quest ah, ah, ah, Pro Porque ¿caro? <risa> Les parecía <o> caro <risa> Pues, que eh, pues el, el consumidor necesita esos de profundidad? Pues no sé. ¿El consumidor necesita realidad mixta? Pues no sé. No sé, el caso es que eh, a mí me encantaría que lo, que lo trajera ahí. Gustaría... El consumidor necesitará lo que las compañías necesitan. Yo aparco perfectamente sin cámara trasera. Yo no necesito una cámara en el paradiso de mi coche. Pero ahora no me puedo comprar un coche casi que no la tenga. Ya. Pero la usas, narices. pero a lo que voy es que la usas. Yo la tengo y la uso. Y de hecho, ya que la ponen, pip, pip, pip, pip, se ha convertido pip, pip, pip, pip, en un estándar. Si sí. sí, lo que yo digo es sí. toda tecnología, un estándar. Mira, esto es lo que dice el, el pesado del Bradley. Todo, que hasta, hasta fin de año tiene que sacar. Eh, esto es lo que dice que, esto, bueno, que los renders las lo ha hecho un tal Marcus Kane. Aquí ya hace cosas todo el mundo. Bueno, Marcus Kane, no sabemos si será verdad o no. Lo que sí se parece es. Muy, muy, muy parecida a Quest Pro, ¿no? Entonces, eh, extremadamente parecida a Quest Pro y extremadamente parecida a, la, a, lo, que tiene, a lo que tiene. Se que... supone que, es que le han mejorado la ergonomía para que no sea tan, tan hmm. mala como la de Byflow, por lo que comentaban. No, no, es, no By, la... es una vergüenza. O sea, Byflow, es, By es... Byflow ¿qué, ¿qué FOB tiene? Porque tiene, parece que tiene el mismo tipo de lente el mismo tamaño. ¿Sí? Tiene pinta de que va a ir por, más o menos por ahí los tiros. Sí. Pues eh, ya te digo que sí, eh, seguramente O sea, es que solo hay que verlo Bueno, HTC, nos presenta algo el año que viene Como siempre Ya, vale, pues, como vale. pues, ya hagan, pues eso Que hagan lo que <risa> Por lo menos es ah, bonito ahora, ahora, Venga, sí, ya ya minutos ver, sí. después empezamos los titulares <risa> Como suele ser, estamos. Correcto, pues esta Correcto, pues Pues la noticia de, del, del, del, del Del sábado de madrugada Creo que fue, a las 3 de la mañana O por ahí, no sé, por lo menos yo vi el tweet y fue porque vi el tuit de voz en el que le daba las gracias a Karma por todos estos años. Y es verdad, Karma pone fin a una, a una década de 10 años porque ha dimitido él, se va de meta y se va a dedicar a la IA que ya estaba haciendo, a la IA en plan Skynet que está construyendo y se va a dedicar pues plenamente a ello. O sea, ya no va a ser el consultor, el SCTO consultor consultor ¿no? de, de tecnología de, de meta. Eh, ¿Motivos de por qué se va? Pues le cedo el turno a Gaby, que lo tiene fresco. Lo tengo fresco. <risa> La verdad es que lo, las, las declaraciones claro, que claro, ha hecho Karmak... Los karma, tenemos, que... tenemos Pero... ahí, los tenemos ahí. Pero... Fueron un, fueron un comunicado eh, interno, no pensaba que se fueran a hacer públicos lógicamente, alguien lo filtró y entonces decidió, pues, digo, pues ya lo voy a publicar en mi, en mi Facebook y bueno, yo hice ahí un resumen rápido el sábado por la mañana, porque esto fue noticia de, de la madrugada, del viernes al sábado y básicamente, eh, lo que viene a decir es que, bueno, él está siempre una de sus expresiones es la, la eficacia ¿no? la optimización, el conseguir pues, que Doom se pueda jugar en un termómetro digital, y claro para él, Meta es una empresa súper ineficiente, bueno, con sí. un montón de departamentos que no se hablan entre ellos, un, es un elefante gigantesco que ha entrado en la VR como no sé pues como, como, como, como un elefante en la cacharrería y que, y, que, y que bueno llega a poner un ejemplo que es como si fuera una GPU o una CPU que usa solo el 5% ¿no? de, de, de su potencial. ¿eh? que tiene, dice, literalmente, dice que tiene una cantidad de personas y recursos ridícula, pero no ridícula por escasa, sino de, de, por demasiado grande, y que eso provoca que constantemente se, se autosabotee, es decir, se ponen piedras en su propia en su propio camino, palos en la rueda, y que derrocha esfuerzos pues en sitios que no, que no debe. Y que él ha intentado, pues bueno, con sus consejos, paternales un poco ya de abuelo cebolleta, pues poner orden allá, pero que nadie le hace caso y que ya se ha cansado de, de, esa, de esa batalla Ajá, y que se va a dedicar pues a y que se va a dedicar pues a la empresa que montó con su hijo, dedicada a la a la, a la inteligencia artificial. Es es pero bueno, también también dice, también dice que MetaQuest 2 es un buen producto que tiene éxito y que es lo mejor que se podía que, que se podía Hacer en estos momentos, ¿eh? en, en un momento, claro. digamos que, que sí, sí. Es, es, es crítico, es crítico como siempre, pero no es una despedida, digamos, amarga, agria o que meta en el burro. meta tiene todavía el potencial de, de, de, o sea, está en la posición de conseguir dice, llegar a todo el mundo? no Dice, o sea, eh. dice, dice una, cosas un poco contradictorias, ¿no? Por, una, por un lado, dice que ninguna empresa está mejor preparada para la realidad virtual. Que, que meta Pero al mismo tiempo también dice Que no está preparada para la competencia Que va a venir Que yo me pregunto que, cuál es esa competencia Para y el karma ¿Será método Pico? La... ¿Será Apple? Sí, <risa> que quizá con el método actual Con el que van quizá no sea el camino ¿no? Y puede ser Bueno claro. Yo diría Hablás que se ha que cansado de la ineficiencia humana. De los seres humanos Y que se pasa a la inteligencia artificial Ya pasa de los pues humanos también. Pues, eh, bueno, es, es, es, es y sería lo normal, sería lo normal. Yo, eh, hay, hay, hay una parte de, de... él dice que es lo de la eficiencia, ¿no? Tenemos que ser eficientes. A ver, es verdad que es, es una parte... porque él es muy científico, ¿no? Entonces eh, todo tiene que tener una eficiencia, ¿verdad? Que los seres humanos no podemos buscar siempre la eficiencia porque entonces seríamos máquinas. O sea, una parte del ser humano es el, el, el hacer el canelo, el, el errar, el no trabajar 25.000 millones de horas a no ser que te las paguen. O sea, es verdad que hay cosas que, que son matizables. A mí cuando alguien me dice, no, no, es que el, esto, esta empresa tiene que ser eficiente, yo le digo, ya, pues a lo mejor hay que pagarla para que sea eficiente. Pero bueno, aquí entramos en cosas políticas. El, el caso es que karma era el último eslabón de ese icono que estáis viendo abajo, ese ojo que todo lo ve, ese ojo que todo lo veía, ¿no? Ese ojo que decía, vamos a llevar la VR más allá de nuestras pequeñas fronteras, de los foros pequeñitos y, y de todo esto, ¿no? Esa cara de buen hombre que dijo cuando se puso las, las de K1, ¿no? Y que años después decía, mirad, está toda la familia, ahí tiene toda la familia detrás. Esto es todo lo que hemos hecho, chavales, esto es, ¿no? Eh, desde el primer día que se puso las gafas de... De esquiar, qué gran ¿no? visor, qué gran visor. ¿Eh? Pues con los años, con los años ha habido una cosa que yo creo que la van a llevar al cine que se llama La Purga. ¿no? Esta, la, la Purga ¿no? es para una temporada entera. La Purga, ¿por qué la Purga? Bueno, la Purga empieza y esto. Ahora, como vamos a hacer este pequeño resumen de, de quién estaba con Karma y, y quién no, eh, esto es eh, Palmer Lackley se pone su cacharro, esto es el primer Oculus, pues se pone. Y el que está al lado, ese chaval que mira así, ese es un tal Dicus. Ese fue el primer empleado que tuvo Oculus y el primero que se fue. O sea, a ese, a ese le dijeron: Ven aquí, hasta aquí ha llegado. Dos años y medio duró el chaval. Pero luego hicieron equipo y ahí estaba. Todos los conocidos, estas caras conocidas alguno de vosotros estáis entrando aquí por primera vez Dirá, ¿y qué, me está, qué tendrá que ver esto con la VR? Pues mucho, porque las mentes que están detrás De todos estos cuatro que veis Es lo que tenemos ahora mismo Más otros en HTC y en Palf, Pero es lo que es la realidad virtual moderna ¿no? Entonces, poco a poco Nos los hemos ido cargando O sea, John Carmack A la mierda Nate Mitchell, a la mierda Palmer Luckley a la mierda Michael Antonov a la mierda. Brendan Iribe, a su casa. No queda nadie. O sea, la, la purga ya se ha completado. Ya no queda nadie del Oculus original. Ya no queda nadie de la idea original de vamos a intentar vender las Oculus y si ganamos cuatro pizzas nos va bien. Se reconvirtió... Abras, abras nunca estuvo en Oculus, ¿no? abras yo no le cuento. Es el único... Pero es que abra que no sabe metas, ni que realmente. Está. O sea, hablas sí vas. Hablas va estuvo, a abra va, abre sí que estuvo, una puerta ¿no? en, en, en la azotea, se mete y nadie sabe lo que hace, va siempre con la misma camisa, eso sí, y va y habla siempre, "Calma, ¿cómo va el tema de la VR? en 10 años?" Bien, bien, o sea, bien, bien. Bien bien en 10 años. Todavía no estamos preparados. 10. ¿no? Nice, nice Pero bueno, nice. Eh, sí awesome. que me parece a mí a mí me da cierta cierta pena por lo que significó esta foto ¿no? que es el romanticismo que es el, el todavía todo es posible el venimos de un foro de usuarios y queremos hacer cosas para los usuarios y cuando se van dando cuenta de pues, cómo pues no. solo eso, lo que decía Gaby es que lo estaba mirando Facebook compró Oculus el 26 de marzo de 2014 y Abra se unió el 28 de marzo uh -huh. o sea que fue después fue después, sí, sí, sí, sí, okay. pero vamos que Así así nos hemos quedado Nos hemos quedado con Con uno que dice que le gusta mucho la VR, Pero que seguramente el año que viene A lo mejor hasta le cortan en la cabeza Entonces Es, es un cambio de paradigma Nunca mejor dicho Bueno, en este caso Karma ha sido el que se ha ido Al menos de cara al público ¿Cómo debió ser la última reunión? Para que Karma haya tomado la decisión Esa, esa que reunión no de... como, no, como Palmer que se lo cepillaron ¿no? claro, A Palmer le, le dio una, la puñalada, Claro en realidad, fíjate cómo fue la, el, Que en la MetaConnect Supuestamente eh, sirve como para Promocionar todo lo nuevo que va a venir y tal Ya se le notaba quemadillo Y se le, sí. se le notaba Un poco de decepción en muchas cosas y, si, y se sintió como un poco como regañina Más que como un Esto es lo que estamos haciendo y queremos que flipéis ¿No? Que en verdad... En cierto modo es lo que hace siempre, o sea, lo, lo analiza de forma muy técnica y, y dice las cosas, pues, más como son que como, como diría alguien de marketing. Y, pero bueno, no sé. La verdad es que tiene que ser eh, bastante complicado gestionar a tantos miles de, de trabajadores y, y orientar eh, un producto más. Eh, que, que estaba como aceptado por el, el mundo de los gamers y, y el, la gente que quería jugar a videojuegos a otra cosa que no son tanto videojuegos sino algo más social y tal entonces no sé ese, ese empeño de hacer social la VR mmm, dejando un lado un poco a los a los jugadores y a lo que queremos los jugadores eh, que por, el, por los o sea, los que comprábamos cascos de 900 pavos para jugar, no, eh, pues creo que es lo que lo que hace que, que, que se pierda un poco el rumbo y no sé, mm -hmm. no. pues así están, así están que ahora mismo la cabeza pensadora que es eh, Zuckerberg, bueno está está en ello no ha conseguido porque este año no ha conseguido hacer lo que lo que le gustaría. Yo estaba buscando aquí una imagen que que, que, que tenía. Que me ha parecido, parecido eh, asombroso. Bueno, con todos los despidos que han habido recientemente y tal, pues las cosas <risa> no han ido como, como esperaba, claro. A ver. Pero... mira, esto es: esto, los de arriba son Apple. Los marrones son Apple. Los rositas, o los, los, los que están ahí segundos, eso es Qualcomm. Seguido, por debajo está Sony. Y los últimos, es Meta. Eso es. El año en el que estamos, lo que han valido o lo que han dado de sí sus acciones. vale. Luego podemos matizar, que sí, que hay corre, que, que corregirla con no sé qué. Yo de, de bolsa no sé ni me apetece saber. Pero sí sé que esto es lo que tú entras y te dice los históricos. Entonces, Apple se ha mantenido, ha subido, ha bajado, es verdad que ha bajado un 24%, pero se ha mantenido. Eh, Amazon y Sony también. Vienen de descalabrarse, de pero han remontado y los únicos que no han remontado al final es Meta. O sea, lo de, lo de Meta es un descalabro en toda regla. ¿no? De hecho, se ha caído del, incluso de las 10 empresas más importantes de, del mundo, ¿no? cuando antes estaban ahí. Entonces, el peligro, y esta es la segunda pregunta de la noche, si no saben lo que queremos y nos están dando lo que creen ellos que queremos y no están teniendo éxito, ¿tiene futuro? ¿Tiene futuro? Pues la... Que se han equivocado Tiene futuro una, una empresa así O sea, ¿cuánto van a bajar las, las acciones de meta Antes de que alguien ponga freno y diga Espera un momento, no vamos a sacar ningún visor ya O lo que vamos a sacar va a ser muy, muy, muy comedido eh, Si acaso... Porque han comprado estudios de videojuegos mm. No sabemos sí. mucho de, de lo que van a hacer Porque estas cosas son a 2, 3, 4 años Para Cuestres, me imagino que será Porque a esta altura... No, pero es que antes era para Quest 2 Claro, pero cuando salga Quest 3 Llegará una ola inicial y claro. luego serán para Quest 4 Bueno Pues yo creo que, A ver, va... yo creo que hay que darles Hay que darles tiempo, realmente Quest 2 salió hace un par de años O sea, es que es un visor muy Muy jovencito La, la noticia del, mm. del año pasado Por estas fechas, era lo bien que se estaba Viendo en Quest 2, que la aplicación de Oculus para móviles era la más descargada En, en, en iOS mm. y en, en Android entonces, fijaros, o sea, realmente digo que Oculus Quest 2 ha salido hace dos años, pero es que realmente de, de éxito, entre comillas, comercial, pues llevamos uno. Entonces, también es normal que no pero tenga es esos que... juegos que, que, que queremos, ¿no? Pero mi, mi duda sí. es, ¿y qué va a pasar estas navidades? ¿Volverá a colocarse sí, sí, sí. Oculus eh, App eh, de, de las primeras aplicaciones descargadas? ¿Se van a vender bien los visores de Quest 2? Con la oferta esta de Resident Evil y Beat Saber? A precio más caro vale uh -huh. Julio Es que el año, el año pasado Quest 2 era una videoconsola Para la VR Que se vendía igual que la, la Switch Ahora no, ahora es el metaverso O sea, alguien ah. a, si alguien le preguntabas Que, que era Quest 2 Pues de, iban de, decían pues Una consola para jugar en realidad virtual Y ahora te van a decir el metaverso sí. El metaverso, NFT Lo han relacionado todo con, con eso Que se ha hecho absolutamente Caca. impopular de, y o sea, lo, lo han pegado y, y lo han pegado con una cosa que se ha hecho absolutamente impopular y se está, la se la está pegando y bueno uh -huh. creo que ese es el error el error es dejar la parte que de videoconsola atrás sí. el error ha sido este año centrarse mucho en el metaverso y en Horizon Worlds y sacar Horizon Worlds y ver que, que eso está muy muy verde entonces, tú podías presentar Quest 2 como consola de videojuegos a, con, a un nivel de ventas pues, similar a Xbox Series X y lo presentabas con juegos y dices, mira, pues podemos jugar a, a Beat Saber y puedes jugar a tal, y puedes jugar a, mira, incluso al Medal of, al Medal of Honor, uh -huh. incluso que hemos hecho una versión. Y lo que dice Julio es verdad. Y ahora Quest 2 se identificó con Metaverso. ¿Eso que que a, a que nadie le gusta a hoy por hoy. El meme este de. El, el meme este de. Y los avatares no, tienes, no tienen piernas. A Rec Room nunca se le ha criticado que los avatares no tengan piernas. Y fíjate que son unos avatares muchísimo peores. No, no, pues ni estamos a. Estamos Porque se vendía como saber. un juego Rec Room ni a Big Screen. Claro, claro. Claro, pues el, el eh, enfoque ha sido el, enfo el, el, el, el punto el punto fue en la connect del no de este año sino el pasado cuando nos vamos a centrar cuando, en el metaverso se cambiaron en meta. el nombre también claro. cuando se cambiaron el nombre, y el metaverso el nombre. y el metaverso fue la palabra de moda pero una palabra de moda que acabó que acababa asociada a cosas negativas a cosas claro. cutres a cosas pobre a cosas que No gusta, no gusta. Me a humo. No gusta. Eh, mira, humo, humo, bueno, humo. humo no así, gusta, esto no es... gusta porque no existe, porque no existe todavía. ¿eh? Claro, sí, eh, o sea, quiero sí, bueno, decir, existe, pero claro. ya me entendéis. Esto, esto es el, la imagen, ¿no? La, la imagen de qué, qué puede ocurrir, y esta es eh, el, el anti-hype, este, ¿no? Que traemos en Real Virtual siempre. que es ¿Qué puede ocurrir si, como dice Gaby, las proyecciones de Navidad no cumplen ni siquiera las expectativas porque realmente lo que se está vendiendo es un poco lo que había antes, o sea, ya recibe nivel, ya llueve sobre mojado eh, Beat Saber ya es un pantano o sea, ya, ya quien no conozca a Beat Saber, entonces, eh, ya se ha quemado esa primera ola de, os vamos a vender Quest 2 y 3 bueno, 2, eh, Quest Pro no va a llegar, porque Quest Pro vale tanta pasta que la gente no lo va a querer ¿no? entonces vamos ligados con meta sabiendo dónde están las acciones y cómo va el feeling, ¿no? Que es eso, la falta de, de, de proyecto. Vamos ligados a lo que ocurra estas Navidades. Si estas Navidades hay batacazo, como se presume que puede haberlas, ¿en manos de quién nos quedamos? ¿En manos de quién se queda la VR? En el desarrollo diario. en el... Porque sí, técnicamente puedes decir a 10 años vista, a 15 años vista, pero eso me da igual. A nivel de mañana, del 2023, y así ya vamos adelantando cosas de, del año que viene. ¿En manos de quién nos quedamos? ¿Qué hacemos? Pues, ¿Tienes a Pico, tienes a Sony? ¿Tienes a Valve? ¿Sony? No, no, si la pregunta, yo era, la pregunta era más por Sony. Ah, no, GTC, yo no la contemplo. Y pico hasta que no se ponga las pilas de verdad. Es, es, ¿Va a ser Sony quien recoja el testigo? Y pico, de... y pico está haciendo como meta. Acordaros de su presentación de Pico 4. Gaming. Fitness. ¿Fitness? Eh, ¿Las metaverso, sí, sí, sí, Las verticales a todas ¿no? Pero. Sí. Bueno, eh, esa era la, la, la tercera ah. pregunta de la noche ¿no? ¿Es, ¿Será Sony quien recoja el testigo? O... Pues la, ¿no? parte de la parte de videojuegos lo parece La parte de gente que queremos jugar a juegos en realidad virtual Parece que PlayStation VR 2, ese visor obsoleto Es, es el, el que va a ser el triunfador en, en 2023 uh -huh. Veremos. Obsoleto por el cable porque realmente un poco una broma de todo el fresnel el cable eh, eh, sin pas-through en color eh, con, y, sin, no de... lo he comprado el primer día así que, claro. que nadie se piense que me estoy metiendo con con precision vr2 sea como sea <risa> hay, hay mucho yo, hay muchas no ganas también. o sea hay muchas ganas la gente quiere saber y la gente fuera de real o virtual y esto me enhorabuena Bagaby, porque hiciste el artículo y el artículo llegó a portada en meneame, meneame, si venís de Latinoamérica compis, eh, meneame es un, es un agregador de noticias y ese agregador de noticias es uno de los más grandes que hay en España, de hecho mucha gente in, y yo incluido, entramos siempre es, es como nuestra entrada al portal ¿no? tú entras en meneame y de ahí ya saltas a otras noticias ¿no? entonces eh, me hizo uh -huh. muchísima ilusión ver que Real o Virtual llegaba a portada de algo tan importante o por lo menos tan masivo más importante, de algo tan masivo como, como meneame, eso quiere decir que había tirón Luego hubo un montón de esto. Seguramente en Real o Virtual en la página en los datos, que no te lo preguntas, Ramón. ya adelanto que es la noticia más leída de diciembre. El, claro, es el efecto Meneame, ¿no? Es como el efecto Strayson, pues el efecto Meneame. O, o como foro coches, ¿no? Es como una cosa de estas. Pero Hombre, bueno, eso... Me da un poco, me da un poco de vergüenza, porque yo me levanté de la cama todavía con la legaña puesta, me conocendo el móvil, veo el mensaje de karma, veo el mensaje de Karma que en Twitter he emitido, ostras, pum, y, y hice la noticia ahí un poco paca, de piso un poco y corriendo, pues pensando en, yo qué sé. Y luego en encontrar más datos, más uh -huh. información y ahí se ha quedado, porque el claro, sábado te pilla un poco ahí con el pie cambiado y el mayor éxito periodístico de mi carrera ha sido un, cor un corta y pega mal traducido de un comunicado Nada de pasada. Facebook ¿Cómo? De... ¿Cómo? <risa> habrá, habrá más, quitando el orgullo Pero... patrio de que sea real virtual sí que había ganas y cada vez que sacan algo y ahora va la puya, ¿eh? siempre que se saca algo malo de meta ¿Mal? ¿sí? hay efervescencia la gente coge la piedra sí, para, para sí, pilar. Sí, sí. Están esperando, y es una putada, y lo digo así de grande, sí, que esa es, es. palabra metaverso se haya asociado a lo más mm, etéreo, a lo, etéreo por poner una palabra molona, pero al, al, al absoluto desprecio que se tiene por parte de muchísimos usuarios. Y, y bueno, vamos tan ligados, que lo ha dicho Julio antes, el 2000, para mí el resumen del 2022 es el enlace, el, el, el link, las cadenas que nos han metido, es como cuando los mafiosos les ponían en eh, un cubo de, de... les metían en el cemento y los tiraban al mar. Pues nuestro cubo de cemento puede ser el metaverso. Nos han metido ahí y nos han tirado. A ver quién quién quién a ver quién sube hasta arriba, ¿no? Pero bueno, esa es, esa es la... Yo, yo recuerdo, Oscar, que siempre hablaba que no sabía cómo permitían que Karma hiciera esas charlas que hacía ¿no? en él, Porque sí. como decía tantas cosas de dentro, ¿no? Mm. Pues fíjate, qué curioso, ya, ya no... Se acaba, se acaba eso. La, se la no Cone se será... Joder. Se, será lo que nos quieran contar desde marketing, ¿no? La Cone, y ya está. Karma, te vamos a echar de menos. Sí, es verdad, yo lo digo en serio. porque sí, ya no sabremos. La Alguien que llegaba a la cargas, oficina claro. decía esto es una mierda, tú así no, tú así tampoco. Venga, esto tal. Y le daba igual de quién viniera. Ahora no va a tener freno. Porque voz, yo a voz no le veo con esa ese gesto de... No, no, no, somos... No, voz es un tío de oficina. Voz es un tipo sí. del, del Estado, ¿no? Es un... Es un... De la, de la, de la historia principal. ¿no? Un amante me de, me... de los amas. O sea, amante de Instagram. los amas. A mí me gusta esto y tiene que ser lo que tal. Y es súper ortodoxo, ¿no? Entonces, estas cosas no funcionan así. O sea, Palmer metía la pata, el otro metía la pata, Karma metía la pata, tal. Aquí no, no, no, no se puede meter la pata porque son millones de millones... Lo... Bueno, a lo mejor la VR tiene Pero que yo sea... creo que no metía en la pata. O sea, yo tenía más esperanza en las críticas que hacía Carmack al, al funcionamiento de Meta que en sí en las cosas que anunciaban como producto de marketing. Sí. Realmente me, daba, me, me parecía mejor noticia que hubiese alguien quejándose y alguien diciendo: No, esto podría enfocarse de otra forma. A, eh, esto es lo mejor de lo mejor y de lo tienes que comer. Que es lo que te dice sí. el marketing. Pero es que ninguna empresa hace eso, ¿no? O sea, me refiero, es raro ver eso. Pues por eso se les echa de menos, la autocrítica... Bueno, los únicos que hacen eso son PIMAS en el sentido de transparencia, ¿no? De contarte todos los tres hijos, que ya sabéis que son muy así, ¿no? O sea, estamos fabricando tantas unidades, tal, y precisamente ahora hablan de que, de que los PIMAS en el CES, a partir del CES, empezarán a enviar los cristales y tal, y subirá la producción. No sé. Que... Yo creo que en vez de tanto marketing... Eh, me parece más correcta, por ejemplo, la estrategia de Valve de no decir nada hasta que lo anuncian y ya se ve que está hecho y que está bien. Y entonces, no sé, la sensación es de que no están prometiendo y no están prometiendo cosas falsas. O sea, la sensación del espíritu del marketing de muchas empresas da sensación de de falsedad, no de, no de veracidad y que ya no esté Karmac le quita esa veracidad. Uh -huh, yo creo, yo creo que también. Sí, señor. Bueno, veremos, veremos el 23. Veremos cómo funciona Meta sin Karmac el 2023. Eso es una de las cosas, eso es como un escape room. Veremos. Seguimos. Venga, seguimos. Seguimos. Eh, vale. Software, experiencias multijugador locales con anclajes espaciales compartidos en Quest Pro. Es los spatial anchors, estos que antes eran para una sola persona, pues ahora se pueden compartir con Quest Pro y también a principios de año que viene con Questos con también. ¿Vale? O sea, las anclas es que puedas poner en el espacio real pues un objeto virtual y que tenga esa persistencia de que luego vuelva y esté ahí. Y esos puntos se comparten entre usuarios y, y, y da a pie a este tipo de de cosas que estáis viendo en pantalla como el juego ese de, de los coches dirigido o esta cosa extraña que no sé bien qué es <risa> de lanzar cosas mapas de oclusión bien hechos que se ve ahí todo y medio borroso dios ¿por qué, ¿Por qué le han quitado el sensor de profundidad en serio? Mi, mira a esa persona cómo sale? Que, sale, que tiene un halo alrededor <risa> y sale borra, bo, borroseando todo sí Sí, pues, eh, pues imagínate en Quest 2 con el pastro en blanco y negro. <risa> vale, pues, pues seguimos. Esto es lo que hay. Sí, señor. Ma Madrid Noir gana el premio Emmy a Mejor Obra Interactiva. Ya lo comentamos en el programa anterior. Eso es. Pero en el newsletter no estaba. Así que ya le dimos la enhorabuena y otra vez enhorabuena a James A. Castillo, que es el encargado de dirigir este, esta animación interactiva de DVR con doblaje español. Seguimos con la parte de juegos. Este evento que hiciste Oscar y Gaby de Resolution Showcase okay, que duró 15, 20, un, un suspiro, un poco, no un, sí, suspiro. ¿no? un poco minutos. Duró más el resumen nuestro que el evento, Bien. ¿sí? como suele Pues ¿sí? bueno, eso se presentó: Spatialos, que es realidad mixta de, de pegar tiros, Que la verdad es que no. No entiendo por qué le ponen esos monigotes sobre los personajes reales. O sea, debería ser el personaje real y que le pega un tiro al real y ves sangre virtual. No no sé. Bueno. Hola, hola. Hombre, o sea, lo que eso, probablemente oh. porque lo, las cajas de colisión son, son difíciles de hacer coincidir con las personas y por eso ponen los monigotes por encima. Puede ser. Sí, sí. No, si sí, Se veía que iban desincronizados en el vídeo. Bueno, o sea, no se ven exactamente. Mm. O sea, llevan... O sea, no, lo que tú estás diciendo, que tienes claro. como un reto, como un laja ahí, ¿no? A la hora de ponerlo. Sí. Y luego son novedades para Demeo, Blaston, Base, Ultimate, todos sus juegos, multijugador. Yo apuesto mucho por el multijugador y por eso han presentado Racket Club de tenis, multijugador social. Y el año que viene sabremos mucho más. Y tenéis el vídeo ese que se habla ahí con Gaby y Oscar a tope. Sí, sí. Survival Nation, ya está disponible en la tienda de Pico Junto con Pistol Wheel y Pioneer Endless Journey Este último es de y gratuito pues, Si tenéis Pico 4 Podéis jugar este juego de zombies De supervivencia Que veis aquí está pescando Lo cocina, lo Pico Neo 3 también, ¿eh? sí. que hablamos mucho de Pico 4, Pico 4, pero incluso la sí. incluso incluso el juego de Piki, Blin, de Piki Blinders que decían que es exclusivo de Pico 4, mentira podrida, se puede jugar perfectamente con Pico Neo 3. Si es que lleva el mismo procesador, claro los claro, el Pico XR2 <risa> 30 euros vale survival nation y oye, zombies pero la verdad es que lo veo muy muy básico gráficamente, ya sé que es standalone, pero no sé, vale. Hay gente que ha dicho que es como la Arizona Sunshine de las Quest, vale. sumándole que puedes pescar y cazar. Y va a, ser, va a ser exclusivo de Pico cuatro meses, después pues pasará a, a Quest y, y en principio también creo que a PC. Uh -huh. Muy bien. Hmm. Vale, pues otra de las noticias de esta semana es que han confirmado que Resident Evil 8 será una actualización gratuita y estará disponible el día de lanzamiento de la consola. Así que gran noticia para, para que puedan jugar de sí. momento la campaña. Creo recordar que los DLC no han dicho nada, ¿no? No eh, han dicho no. nada. Eh, había había como dudas. Bueno, han sacado creo que solo un DLC de momento, ¿no? Para el Resident Evil 8 sí, este. Sí. El, y hablan de que se podrá jugar la historia completa, la campaña completa, no el DLC. En Resident Evil 7 al final se pudo jugar el VR a todos los DLCs. Así que me imagino pues que a, acabarán un tiempo. Creo que a meses. todos menos uno creo que a menos a todos menos a uno. Así que, bueno, este viene el pack, paquete es las gafas, la consola y un paquete de Dotis. así extra. Este no, asusta. Este no es el que hombre, tiene un parte de un parecido sí, que sí, Hay alguna parte No es el más terrorífico de todos los Resident Evil. También, también impactó también. Me da a verme lo pasa en pantalla. La verdad, yo jugar pantalla, directamente ¿no? en VR. Si esto, si, si, si alguno de vosotros <ríe> no VR, pero con el mod. Sabes, si sois padres, Robianos, que por la edad eh, toca, por la edad que tenemos todos, si sois padres, eh, no le compréis este, este juego a vuestro hijo. O sea, esto es lo típico de. ¿Y qué le compramos al niño? El niño tiene 8 años. ¿Qué le compramos al niño? Pues una gafa virtual. Es igual el Village. Pues a lo mejor el niño le perdéis. O sea, responsabilidad, señores, padres y madres. y o sea. Bueno, bueno families, lo cierto es estamos... que, que la parte del castillo de Lady Dimitrescu tienes que sentirte como un niño en comparación con la señora, esta gigante de 3 metros. Hombre, si te abraza y te lleva a los pechos y te da un brazo así. Es la caña, tío. Es la caña en VR porque los mods de Play-Doh la escala está bien. O sea, no hay ningún fallo de escala. Al menos, bueno, no sé sí. cómo será todo en la vida real. Bueno, ya me entendéis. Que esto es inventado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo la escala a mí me parece real Con respecto claro. al resto de elementos Eso está todo para que salgan duros los niños Tú le metes en una habitación <risa> y que se terminen todos los Resident nivel. Bueno, pues, sale pues aparte, de... Refio, como... <risa> aparte de... Recio Aparte del re 8 VR, ¿no? Del Rubillas. Uh -huh. También se anunciaron más juegos japoneses Que van a llegar a precios en VR 2 Como Fantavision 20 202X O... bueno, sí Kizuna y Toast the Beach cara. Tale of que ya lo conocíais también, que lo hemos jugado, y, y luego también los que ya conocíamos como el Tilebreaker, X8 y Discronia Chronos Alternate, que imaginamos que saldrá con los tres episodios, porque el tercer episodio se lanza el año que viene, y eso este que estáis viendo es el Fantavision, que es un juego peculiar. Eh... Pues, no sé, pues como el como el Tetris este efecto pero con fuegos artificiales digamos que es un juego así de no sé juego de, de, de cinco horas jugando de quitarte el visor de estos Pues ha dejado la pues estos van a ser juegos de lanzamiento ¿eh? 22 22 de febrero están ahí todos estos juegos musicales de ritmo de, de pero en realidad bueno, luego este es japoneses esta japonesa. Te, te quitas el visor y no has hecho nada. O sea, te, ¿a qué has jugado? Pues a, has jugado a la misma pantalla todo, todo el rato. Horas y horas, ¿no? <risa> y, y no digo, digo que es divertido, que yo con Tetris me he tirado ahí horas. Pero sí, ni no con Red, en realidad, sí, y, has, y, Es y, un pozo de horas que, que he tirado de mi vida. Podría haber hecho algo interesante con ella No sé. Bueno. Me comenta John que FantaVision sí. fue de... También he jugado más horas de, de las que me gustaría. Parece la Saturday, seguro. Pues, a ver. es verdad, tienes estilo así noventero, en realidad, de, de juego de los noventa. A ver, si esto es, tenemos lo que podemos, no lo que queremos. Y el Kizuna es el que creo que lo jugaste tú, Oscar, en Road Explorer, que era este de la chica el, que el bailaba, Kizuna, ¿no? El, el, el Kizuna salió para pues primero salió en Quest en Japón y luego a, la, a los meses llegó a, también a la tienda de Occidente. Madre mía. Bueno, por madre mía. bueno madre mía. pues eso Luego Beat Saber, rock Un pack de rock con canciones míticas Como Freebird que dura casi 10 minutos Esa canción y bueno, tenemos también aquí Bortubi Guy, Eye of the Tiger, eh, Smell Like Teen Spirit, Switch It On Rock FM, cuando, cuando se aburren y, y están ahí en el estudio y dicen, venga, vamos a fumar o algo, tal le das al. te ah. pones el Hotel California unido al Freeber, unido al Stay <risa> Heaven y tienes 45 minutos Ojo. ahí, ¿sabes? Te puedes ir a comprar algo. Buen buen buen buen pack de rock más o menos clásico para Beat Saber. Ahora a mí me que parece rock de verdad. Necesario. Sí. sí, sí, muy, nece muy necesario De hecho yo algunas de esas canciones el, el, ¿El este? este mola. Algunas claro. de esas canciones me las he jugado piratamente a Beat Saber metiéndolas por mi cuenta claro. No he encontrado él, el... había un tuit súper chulo de un tío mayor, ¿no? Que tenía, tenía sus 65 años y estaba diciendo el hombre, eh, joder me he puesto a jugar y claro el que ha hecho, el de no sé si decía el de Guns N Roses o el de Kiss, no sé uno de esos, decía, joder, es que no puedo o sea, tenéis por favor, pensar que el visor que lo compramos gente mayor, además, de, por hecho yo creo que lo compramos gente mayor, no si además nos pones este tipo de canciones que ya es de viejunos de verdad no nos puedes hacer que nos movamos mucho o sea no puedes hacer el tío se quejaba que tenía que, que, que, eh... que, que meterse debajo porque le, le venían las... era, era era la era, sí, era la canción de la of the Tiger hay muchos momentos en los que te tienes que agachar eh, llegan, eh, te llegan eh, los muros eh, y te tienes que agachar claro. y el hombre dice que te yo ya tengo yo ya el costillar hay que tener un senior mode sabes o un, o un claro residencia mode se llama modo fácil bueno. No, o sea, se llama, se llama modo, modo no me hagas romperme, o sea, modo me duele todo no, ¿qué sería pero eso es claro, dice, dice John McClendon y Rogis, pero si se puede quitar, yo quito los muros, hombre, pero eso es trampa Eso es trampa, eso es claro, bueno, muy, mal, muy mal Bueno, que sí, muy que, mal. pero que viene gente para, para bueno, nuestra edad, porque yo no conozco ni un puñetero DLC de los que han salido, es que no conozco a nadie de los que han salido. O sea, y, y esto sí. Significa... Oye, pues yo tengo más años que tú y los conozco todos. Hay que estar un poco al día, ¿eh? También es verdad que a mí me gusta mucho la música pop, ¿ok? De todos bueno, los. Pues eso, yo, me todos yo me quedé en los géneros. Yo Yo el... conozco hasta la, li... la Lizzo esa. Yo no conozco a nadie. Bueno, eh, que sí, que yo agradezco. Agradezco gente viejuna que nos, metan, que nos metan esto porque yo lo disfruto de verdad. O sea, que más rock en tu vida. Pues yo estaba esperando que sacasen alguna actualización que tuviese algo que no fuese música electrónica y no sé. Así que a ver, a ver, o sea, en, en su día sacaron, sacaron del EC de Green Day, de Linkin Park. Sí, es verdad. Eh, bueno, y, me, y Mage Dragons tampoco es que sean rock rock no, así, no, y tal, no, pero bueno. No, eh, no. no. sí. Nada, pues yo qué sé, pero sácame un 10-0 Tool, ¿sabes? Sácame un 10-0 Sácame algo así. De no se entreven, ¿eh? Un, ¿Te no? imaginas? Un wow. Queen. Dance of Eternity. Bueno, el que quiera música rock de verdad, que se vaya al Ragnarok, que también han sacado semana, esta semana DLC. No me dio tiempo publicar la noticia la semana Cierto. pasada. La tendréis, la tendréis mañana lunes. Y esos sí que son rock, pero rock de los de hablar así. <risa> sí, verdad. sí verdad. Eso es verdad. <risa> esos son los que, <risa> que modan. Los de las Bueno, para cerrar el, los titulares antes de irnos más Escape from Itara se lleva el premio a Mejor Idea VR de Playstation Tannels, lo comentaste en programa, programas anteriores los que había nominado pues es un Escape Room en primera persona está disponible para PC en acceso anticipado y si ha sido Mejor Idea para, play, o sea, para, para VR no en los premios Playstation pues suponemos que harán una versión para Playstation VR 2, digo yo Digo yo bueno. mm. Correcto Pues seguimos avanzando y nos queda Blink and the Vacuum of Space Juego VR creado por y para personas Con autismo Y eso que, que estará disponible El 17 de enero de 2013 es un, Perdón, de, no, perdona que se me ha ido de 2013 <risa> no. Pero, Esto es que Gaby se ha equivocado se, se ha se un equivocado un y una rata en de la noticia Por el 2013 Ojalá y corrijo Con el hijo online 17 <risa> de enero de 2023 Están flipando digo, ¿De 2013? ¿Cómo? <risa> 20 euros costará y eso que es un juego que se ha, o sea, que se ha creado pensado en, en autismo, pues para dar pie y valor a ciertas acciones que, que sean positivas y ayuden a este tipo de. Va a ser de retos, de puzzles, pero superables ¿eh? para que para evitar la frustración. Y lo han creado dos desarrolladores un matrimonio que tienen una hija autista, así que. Si tenéis pues, algún familiar, amigo, hijo, con autismo uh -huh. y queréis meter en el mundo de los videojuegos y de la VR, pues este será una, una buena opción. Y luego, cuando hablamos de aplicaciones de la VR, pues hay que tener el nuevo barco de regatas del equipo Malicia, ha sido diseñado con Pico y, y por la empresa Virtualex, que las ha permitido pues, a la hora de, de crear ese prototipo en VR, pues fijarse en cosas, y sí, sí, como pones aquí un ejemplo. Eh, sí, que si cuando se tumba 20 grados el barco Pues si era posible ver Las velas y a los competidores Desde la cabina y tal Pues eso Hay aplicaciones, no solo hay juegos Como sabemos un famoso Y hasta aquí un, llegan los valores un género digital. Oye, si, si, si sacaran esta aplicación, es que ahora has dicho el 2013, no, no, y, me, y me he quedado pensando, sí, si sacaran esta aplicación y tú te la pusieras poner y, vol y volviésemos al 2013 con las DK1, bueno, ni siquiera con Dios, las DK1, pues la demo de, es de, es de, es de la va, montaña rusa. Si la de, ¿qué, ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Eh, jugar a la montaña rusa, pasarte por, por Pero volviendo sabiendo el... lo que sabemos ahora. Y entonces tú llegas allí. Tú llegas allí que, y, y hablarías con Palmer, le avisarías a Palmer Palmer no vendas tu alma al demonio Palmer no, eh, le dirías a la gente, bueno esto va a durar un poco, ¿eh? dentro de 10 años todavía estamos ahí viéndola venir, sí, además, se que, que en 2015 salía el, el ZV1 y tal o 2014 incluso, Ya no, además no te tragarías nada yo, yo hay una empresa que o... se llamaba Metaverso Meta, sabes, para tocar las pelotas <risa> para que no pudieran hacerlo Que luego te tuviese que pagar eh, Facebook claro. eh, Para comprarte el nombre de tu empresa pero no, lo, sí. pero no lo vendo, así lo freno ¿Sabes? Lo freno Y entonces me, me dedicaría a... Si sí, sí, no sé. sí, ya había una empresa que se llamaba Meta Y hacía sí, era aumentada bueno. Sí, pero bueno, pero, pero, varias, pero, varias. Sí, pero varias Pero sí Bueno, en cualquier caso eh, bueno, hemos terminado los titulares. Me dice Ramón antes. Dice, vamos a intentar terminar los titulares dentro de media hora. Llevamos una hora, media hora, vamos media hora por delante de lo previsto, o sea, por detrás. Que no está nada mal. Yo pensé que nos íbamos a tirar más tiempo. O sea que, Venga, que, que vamos. Eh, yo yo solo tengo unas poquitas cosas. Yo solo tengo unas poquitas porque ya que estamos, eh, Venga, dale. Tengo yo algo. No, sí, sí, sí, tengo yo algo. Tengo yo algo. Bueno, antes has hablado de Pimax. Solo para para decirles que Pimax termina en el año. Eh, comprometiendo lo que decían que iban a hacer que es el showcase este y entonces están se están dando vueltas por todo por todo el mundo y están haciendo muchas cositas y han hecho un, una cosa que me, me ha gustado que es eh, un programa de, de desarrollo y entonces kit, van a darle a los mil programadores kit de desarrollos de su portal de su cosa esa rara una van a bonificar en metálico a los 50 desarrolladores para que colaboren con Pimax le van a dar un incentivo de paga lo que quieras yo se paga lo que quiera, ya te digo yo lo que es. Eh, y publicidad gratuita a través de sus redes sociales, que a lo mejor, bueno, que te asocien con pimas, no sé si es bueno o malo, pero eh, el caso <risa> es que si vas a sus visores, sí. Eh, ahí están, ahí tienen los cacharritos y tienen ahí unas cristal, ¿no? Y tienen ahí Parece. y tienen ahí abajo, si lo veis, tienen el cacharrito. Tienen el las, las el Dim Tray de Daydream, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? El, el, el Portal View. El Portal View, Sí, <risa> bueno, bueno, o sea, el Portal View, sí. Daydream era de Google. Y sí, pues lo tienen ahí abajo. O sea que existe. Sí, es de... Existe, están haciendo algo que existe, sí. por lo menos están en algún lado. O sea que bien. Bien. Otra cosa que me ha llamado la atención. Yo esto no lo conocía, no sé si vosotros lo conocéis. Parece, o sea, esto sí que es muy Cyberpunk, ¿no? Que es jugar por pasta. Eh, esta gente que se llama Gamer Saloon. Eh, tú puedes entrar ahí, bueno como somos mayores de edad eh, lo, lo, Se puede hablar de esto eh, Son torneos en los que tú entras Pagas, por ejemplo En este caso, yo no le veo mucho el negocio para los que juegan Pero bueno, pagas 20 dólares Y puedes ganar hasta y, O sea, pagas 20 euros y puedes ganar hasta 37 Me parece poco No sé, no... Lo, lo veis, ¿no? Lo Pero, que pone ahí. Pero por qué, de hecho? Sí. Ah, por torneo, dice. Por torneo. Te juegas un torneo de Tekken 7 que si ya de por sí te pone atacado, está dándole al botón para matar al otro, eh, ya lo estás haciendo por dinero. O sea, pagas 5 euros o sea, y puedes ganar. Aquí mi... No es apostar por otros, es apostar por ti mismo. ¿no? O sea, claro, tú entras, esto... pagas. Eh, es un torneo donde dinero Bueno, mm. ¿por qué os cuento esto? Porque empiezan con la VR. El año que viene, en oh, el 2023, oh. empiezan con juegos de VR. Vas a poder jugar al Beat Saber. Y además de perder tu tiempo, perder tu dinero. Es, que es. Eh, bueno. Porque no me va. No, no sé win ya. win. Win win, efectivamente. Claro, pagas 20 pavos y puedes perder los 20 pavos. Efectivamente, John. No sé muy bien dónde está el. el, el... Yo tengo que echarle una pensada a, ver, a esto. Si gana Si ganas, ganas 37, ¿no? O no sé qué pone ahí. Ganas el doble. Sí, ganas sí. el doble. Alguien tiene, que, alguien tiene que perder dinero. Está claro. Si ganas, ganará, digo yo, joder, si no. Eh, claro. Sin ganas, pero no ganas No, no son miles de, de premios Nada no, o sea, es más por lo que ganas Bueno, que empieza con la VR Quiere decir que hay mucha gente Que le ha pedido la VR Y han dicho, pues venga, vale Vamos a hacer la VR No sé a no qué juegos, pero pues, ya que jugáis Pues puedes jugar eh, El CEO de Epic Games Ya sabéis, Twitch Winnie ha dicho esta semana Que todos los políticos deberían temer El poder de Apple, ya nos hemos, nos hemos cargado a meta Ahora el siguiente es Apple Vale, o sea, los, los, Como se le ocurra decir la palabra metaverso a Apple, ya va de... Se acabó. Ya, claro, están diciendo... Lo decimos, no. Sacamos visor? No. No. O de, salado, de... Vamos a esperar que se les olvide un poco a la gente... Este... Sí, sí, Bueno, pues... Eh, cuidado con Apple. Y el artículo está muy bien. El artículo está muy bien, si os lo, si os lo leéis. Porque viene a decir que, que, que... bueno... Que lo que no puedes hacer es que... Que tú hagas la empresa... Que vendas el hardware y que además seas cautivo o consideres cautivo a todo el mundo con su tienda. Todo, lo que dice Tim Sumini es que todo el mundo debería ganar dinero, pero tienes que dejar que las tiendas sean abiertas que ya dinero ganas con el hardware que ese es tuyo y no te lo va a quitar nadie que ya dinero ganas con tus propias aplicaciones pero no puedes obligar a la gente a que use las aplicaciones que tú quieres y que encima cierren las tiendas yo espero que en el 2023 como este programa va de eso yo espero uno de los deseos de 2023 es que por fin se empiecen a abrir las tiendas por ejemplo Apple dice que planea permitir alternativas a la App Store esto sería muy bueno ah, hay rumores sí hay rumores hay rumores o sea, pero... igual que igual que Oculus o sea Meta perdón permite que se haga SideQuest de una manera tortiz, eh, maligna, porque tienes que abrir el, el modo desarrollador que hay mucha gente que no lo sabe hacer y o que le da miedillo o tal, o sea, tienes que hacer una ñapa para hacer algo paralelo mal, bien que lo permita, mal que lo permita de esa manera vale, así que a mí no me bueno, pues eso, que no me gusta que sean las cosas tan cerradas porque no, porque no, porque no y porque no eh, pues ya está, ¿veis? Yo esto es lo que traía hoy. Sabía que el día era largo. Bien. Pues nada, toca nada, hacer venga. una ah, no. panorámica del año, ¿no, Oscar? Sí, señor. Panorámica <risa> del año que va a ser lo más leído. Luego vemos qué es lo... Esto es según lo vosotros, los robianos. Que no es, sabéis. O sea, yo siempre, siempre... O sea, como ahora veréis como realmente... O sea, vamos a hablar de lo más leído del año y lo más leído cada mes. Pero veréis que al final, entre todas ellas... Sí que es verdad que nos da un resumen del año Es verdad, venga, pues empezamos A saco. La más noticia leído. más leída oh. de 2022 Cuestres filtra información sobre el visor que Meta lanzaría en 2023 Esto es lo más leído de 2022 en realidad virtual Que, que pensamos unos cagaprisas no no 3, queremos, o sea, no. queremos queremos, Queremos tecnología y Lo más leído de 2022 es el futuro Es el futuro ¿sí? o sea, es... Lo más leído de 2022 es el 2023 porque, como no, no somos pacientes, pues me parece bien. Efectivamente. Ay, estamos a enero. Voy a hacer como Karma, que voy a dimitir. Las cuestas. Oye, que, que que fue, un, año fue, un año fue una noticia de la novia virtual, o sea que, bueno, vamos mejorando. Bueno, a mí esa me gustó mucho, yo estaba muy orgulloso. ¿Qué es lo más leído de todo el año de la.? Web? dice mucho además de lo que somos y de, joder, <risa> y de la VR pues, eh, en este caso unos eternos que insatisfechos con... siempre, queremos, siempre queremos el visor que no existe el siguiente el próximo the next one vale the bigger, the best. pues pero. más allá vamos con lo siguiente ¿qué pensáis vosotros que fue lo segundo más leído? o sea si lo primero no, no, fue pero, pero, pero esto ahora es enero es lo más leído de enero, lo que viene ahora. No es sí. el orden de lo más leído. La... ¿Me entiendes? Esto ah, es lo más leído de todos los ah, meses. Ah, ah, vale, vale. Ahora bien, ah, y ahora entramos en enero. Ah, lo más leído en enero, pues claro. No somos Nostradamus O sea que no Pues en enero fue el CES en... y todas otras cosas, ¿no? Pues lo más leído de enero fue ¿sabes? Chapum. Sony anuncia ¡Oh! las certificaciones ¡Oh! de PlayStation VR2 que las anunciaron en Otra el vez, FES, 2023. O, o, o poco después del CES. <ríe> por lo menos. ¿verdad? También. El... Si es que en, primer, no. en el primer mes de 2022, lo más leído fue 2023, de nuevo. Sí. <ríe> si es que lo va. Lo, lo... Bueno, venga, febrero. Venga, en, en febrero. A ver, a ver venga, Upa. caña, caña, caña. Uy. Metal, bueno. humor, Metal Gear Solid sería uno de los juegos bueno. de lanzamiento de PlayStation 2 pues Que os lo creéis todo, que os lo creéis todo. ¿Qué ves así, ojalá, ¿verdad? sí, ojalá, esto ojalá. pinchar. Ojalá. Pinchamos en hueso virtual ahí, fuerte, ¿eh? Ahí no eso golaron. dolió. Esta nos no la colaron. Bueno, en enero, 10. febrero, en marzo. En marzo, este sí. Return este to Raptor sí. 2, bueno, mod de Half-Life Alice. Prepara tu viaje a la ciudad submarina de los primeros Bioshock. Sí, eso es. Gran mod, gran mod. Mm. Y bueno. luego nos vamos a abrir Y Mi llorando porque no era no, era, no era. no es oficial, es un mod, pero no es el juego oficial. ¿Por qué no sacan el juego oficial? No, eso de 2023, otra vez. Lo más leído. En abril. Pico entra en la VR de consumo en Europa Con un programa beta Para el nuevo visor Neo3 Link Ya estamos ahí posando Ahí guay Sí señor <risa> No se con la digo. boca abierta en esta imagen promocional Está bien eso Sí, sí, lo he aprendido Yo mayo. Luego le echaron, al que hizo la foto le echaron El mayo En mayo, pues claro En mayo, <risa> sangre y <amor>, a <risa> Los mods VR completos De Evil y 8 se publicarán la semana que viene Luego lo hablaremos porque para mí es el año de los mods y el que viene es que también. Hombre, en eh, okay, junio, junio, junio otro, otro pedazo de mod que salió... Half-Life 2, el mod VR, uno de los desarrolladores explica más detalles del proyecto. Gran mod este también. Sí, señor. Está julio. En julio. Julio, Julio, Julio, Julio, estuvimos hablando... Yo, Ay, pues está. Julio siempre suele ser un mes de, de Quest, porque el año pasado también fue Quest, quest 2. Por el tema de las faciales y todo el rollo que hubo que paralizaron la venta Pues este año Quest 2 subirá su precio en 100 dólares a partir del 1 de agosto Mala noticia Ay, Mala noticia, pésima noticia Que se cumplió Y que la arrastramos Porque además yo esta, esta Navidad, ahora que no me escucha mi familia Voy a regalar unas Quest Voy a regalar, claro, oh. y ahora me dirán ¿Y por qué unas pico no? Y yo digo, porque son para un familiar Que no sabe de esto Y yo las pico, solo a, las, yo las pico a gente que sabe las quest a gente que no sabe, porque no quiero que me llamen para cosas. Si ya no me van a llamar, seguro, pero no quiero que me llamen para cosas. Pues en, saltamos a agosto. En agosto. No anticipa la llegada de un nuevo visor de relé virtual. Muchos, yo incluido, subimos un poco el IP pero luego soltó ser un visor chino, un standalone, XR2, Fresnel, y bueno, y encima todo es para, para China. O sea que, pues eso. Agosto, agosto, en, pues. agosto. Entonces, septiembre, sí. septiembre algo de *Peaky Blinders de Kim Ransom. yo creo que esta noticia fue la más leída porque esta serie triunfa y la gente se pensó que era alguna temporada nueva o algo o una peli o algo y, y no sabían que era un juego de radio virtual. Y, y, y vino a Real Virtual diciendo, a ver, si ¿sí también hablan de series y de cine, no, no, no, no, no, todavía no, no, no, en serio, esta nos la destacó, bueno, nos sí, la destacó si tienes... Google en su, en su buscador y hola, hola, visitas que está teniendo esa noticia, pero que es esto. Pero, eso creo ya verás tú cuando salgas clínico, Things. Vamos a flipar. Vamos a empezar octubre. a hacer programas sobre series y sobre. ¿Qué más la... Si es lo que la gente quiere. Al final es lo que la gente quiere. Sí, tú le das a la gente lo que No. Que no sabéis lo que queréis. Que, que, los, que nos lo dice todo el mundo. No sabéis lo que queréis. Queréis lo que decimos nosotros. Eso es. A ver. Octubre. Octubre. En octubre. Ahí, no sí. es exactamente la misma noticia, pero sí tiene que ver con él En este caso fue la de Meta Quest 3 Se lanzaría a finales de 2023 Y su precio será de entre 300 y 500 dólares Ahí está No sé o si es mala o es buena buena noticia de... pero Esto lo dijo nos quejamos igual Esto, Esto lo dijo Zuckerberg Ante los accionistas, creo que recordar uh -huh. Sí, sí, sí No recordaba que dijeron Un precio Sí, sí, sí, entre 300 mejor, y 500. Entre 300 y 500. 499. Ya sabéis lo que decía Carl Magnó, ¿no? que si el visor pesaba 250 gramos tenía que costar 250 dólares. Pues sí, que le van a hacer mucho caso. A partir de ahora le van a hacer un mogollón de caso. El, de no... el noviembre noviembre fue Pico 4 con tres juegos de regalo y otras promociones del Black Friday. Pues noviembre, como llega el Black Friday al final de mes, pues ganó Pico 4. Ah, en lectura y mucha gente uh -huh. y mucha gente que se las compró de primeras luego lloraba por las paredes A mí no me han pues ahora los juegos por los que juegos. se compraban pues es que no en Black Friday usar. Ahora también están llorando porque ahora regalan seis juegos en vez de 3 en Navidad. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pero ¿cuántas veces lo hemos dicho? No se puede comprar las cosas de salida. Aguantaros un poquito. Yo sé que tenemos un culo de mal asiento. Sé que os quema el dinero que lo tenéis ahí encerrado en el colchón. Y, gran y queréis, queréis gastarlo. Que no hace falta gran gastarlo gran el primer gran... día. Por lo menos aguantaros gran... primero la review nuestra. Más que nada porque como tenemos todos no, podemos decir Pero yo no no. lo no quiero tener antes que los demás Yo si lo quiero tener antes que los demás Y sacarlo en mi canal de YouTube Tú cállate Gaby porque te has comprado las PSVR2 de primeras Así que no demos lecciones a nadie No compraron las cosas Perdona, peor aún Me he comprado las PlayStation vr 2 Con el pack del Horizon Call of the Mountain Y este sábado me acabé El Horizon Forbidden West Y no me gusta la saga No me gusta ni el primero ni me gusta el segundo Y me he comprado el tercero porque soy gilipollas. Oh, yes. Pero, pero hostias, son pero juegos gusta, largos, gusta ¿eh? Te los ha pasado gusta sin, sin gustarte. Sí. Sí. Sí, 52 horas, 52 horas el Forbidden West, y es poco, que habrá gente que estaba estado diciendo. 80 llevo yo en el Forbidden West y me voy por la misión final, que me la estoy reservando para cuando vuelva ah, mira que a mi bien. casa. Muy bien, qué eh, bien. Pues eso, que no nos hace falta ver. comprar las cosas, porque Todos como nos dicen no, por aquí, en, en enero Pico regalará 12. En febrero regalará 24. <risa> ¿Sabes? En, en, en, en marzo será cuenta abierta. Todos los juegos. Igual, ¿no? en, febrero, en febrero, año chino. Suscripción. Sí, con suscripción. China, efectivamente. Bueno, lo pues más. No ido, sería mal, ¿eh? Después de en la. En diciembre pregunta, ya, ya lo hemos dicho, sí. Sí, en, en, y en diciembre En diciembre fue nuestro amigo Carmack, que oh, oh. se había hecho un lifting ahí. La foto, la verdad es que la eligieron fatal. Eh, no sabíamos si era el Avatar o el tal. Pero es lo fue, estilo Zuckerberg. Sí y una y no más te y no límite de su puesto en meta es esta la es la última con Ed que estuvo karma hasta aquí y en esta panorámica que hemos visto ahí esa noticia, yo creo que nos da una idea de pues eso es que, que nos dijo el año pues PlayStation en vr 2 por fin sabemos detalles que pico y control la de consumo es muy muy importante esa noticia no a raíz de sí. esa compra de ByteDance dance de que compró pico y se decidieron dejar en Occidente no solo profesional, sino consumo. Y eso, y Lenovo, que vale que esa noticia falsa, o sea, falsa, me refiero solo para China en agosto, pero luego le anunciaron el VRX para empresas con tipo pues Pro, ¿no? Con su pass a color, que llegará el año que viene también. Y en el tema de los contenidos, ¿pensáis que han habido mal, mal lanzamientos este año o menos? Hmm. Que, que el anterior. Eh, pues, de juegos. Ha habido un porronazo de lanzamientos. De contenidos. Así. Que puede ser software vale de las tiendas. vale eh, Claro, depende de, de, de comparado con cuándo. Con el año pasado. Ah, con el año pasado. No. Pues por ahí. Por ahí, yo creo que por ahí. Yo creo que hubo un, ¿Sí? un, una explosión en algún momento no cuando nace la VR. 2017, 2018, sí. por ahí, había un plus. Ahí, venga a todo el mundo Tengo primero de Unity, saca seis juegos Y luego se han ido dando cuenta Que no venden lo que querían vender Que no se venden tantos visores como querían Y la cosa se ha ido El, el ajuste de mercado que llaman, ¿no? El reajuste el, vamos a... Bueno eh, uh -huh. Venga, pues, can pues Tenemos los datos ahí, ponte la primera imagen sí. ahí está Y claro. aquí tenéis La gráfica que ya nos está diciendo, ahora os digo los datos exactos Ajá. Pero en la gráfica, estáis viendo ya como lo de arriba es todo, como ha caído, ¿vale? Con respecto al año anterior, un poco, tampoco tanto. ¿eh? Y luego tenéis Quest, mm. que más o menos se mantiene, y luego PC, como sigue cayendo, ¿vale? está la tendencia que iba cayendo, pero si os fijáis, prácticamente desde que Quest pegó un subidón, que fue por Atlas. O sea, la gente, los desarrolladores que sacaban, bueno, <risa> juegos más rápidos, se, se han ido a Quest, ¿no? Y PC menos. Y luego tenemos PlayStation VR, como sigue cayendo lógicamente porque su ciclo de vida de PlayStation VR1 pues llega a su fin con el anuncio de PlayStation VR2 sí. y Tampoco ya se puede nunca, eh. A ver. Sí, no, dos. o sea, pero, pero... eso es más plano que. <risa> <risa> eh, pero por ejemplo, PlayStation VR1 de contenidos, estos datos pueden no ser precisos totalmente, ¿vale? Pero este año tendríamos 30 contenidos, que no tienen que ser tres juegos, o sea, juegos sino porque el contenido es, por ejemplo, DLC de B-Saver tenemos 30 cosas de PlayStation VR1, el año pasado fueron 69, en PC tenemos 375, el año pasado fueron 571 En Quest tenemos 803, 706 son de Atlas y 97 del lector oficial El año pasado hubo 863, o sea 60 más Pero por ejemplo el lector oficial eran 95 y este año han sido 97 O sea que en el lector oficial ha llegado algo más, dos más bueno, vale. queda todavía año, queda todavía año, ¿no? Nos mantenemos. Y fueron 768 en Allab y de momento van 706, aunque es posible que hoy, por ejemplo, esto lo, lo cogí ayer los datos, hoy puede ser que haya llegado algo más a AdLab, ¿no? Y quedan días, ¿no? Pero oye, esa es la, la tendencia, es que PC, pues, lógicamente, a eso frena... a Digo, soy el único que, que, que, que, que siente un pelín de pesimismo viendo cómo va la dinámica de PCVR. Pues... La realidad virtual hmm. de verdad potente que te saca del. De no, la pues, estaba... mmm, yo que escribí ese artículo de que el, la VRPC estaba en, en coma Que ahí tuvo cierta polémica eh, También tengo este sentimiento pesimista hasta, hasta que voy a los datos, no a la, a la cantidad de juegos, sino a la calidad Y voy a lo que ha salido en 2022 y me encuentro... Wanderer, me encuentro Zenith, me encuentro eh, Fracket, Green Hell VR, Kayak, sí, sí. Red Matter 2, Monlap, Mosbox 2, Requisition, Ubris y me doy cuenta que en PC han salido muchísimos mejores juegos que por supuesto en PlayStation VR o en Quest. Sí, esa es la sensación sí, que tengo sí. yo, que este, este año en PC ha, ha sido, han, han salido juegos muy buenos o sea, la, la sensación que, que tengo no es de que haya habido menos lanzamientos, porque lo cierto es que al principio sí hubo un boom pero te llamaban la atención dos de los de cada 100 que, sa que salían pero, Y, al, pero y esos, este esos lanzamientos en julio siguen siguen sigue ahí, perdona, pero lo que pasa es que se han ido a Atlas, o sea, se han se estandalado porque hay más gente, ¿no? y o sea, esa tendencia sigue ahí, pero se ha trasladado a otra tienda. Que, que, porque esa tienda triunfa más, ¿no? Por más visores. Hmm. Bueno. Mm -hmm. eh, sí, yo sensaciones encontradas y, y, no, no, no comparto y son... ese optimismo desmedido que tiene Gaby que me parece bien porque, porque es Navidad y tiene las luces detrás no no pero, no no, no, no, no. Pero es... para preparar el para preparar el programa yo sabía que Ramón bueno. nos iba a preguntar qué, qué es lo mejor y lo peor del 2022 y si yo lo he meditado luego. y luego lo diré estaba sí, sí. no, no, no, no, trabajando estoy de acuerdo con lo que decía Julio hace un momento o sea que quiere decir yo para mí PSUV este año para mí ha sido un buen año en el sentido que porque tampoco juego todos los días a la VR, ¿vale? Solo le puedo dedicar a lo mejor cuatro o, o, o algunas horas más en fin de semana. Y, joder, es que con los mods, nada más que con los mods, es que Solo para mí ha mods, sido un gran año. Sí. Solo con los mods ya ha sido el mejor año, uh -huh. bueno, no sé si, no voy a decir el mejor año, ¿vale? Pero sí que ha sido un gran año. Pero es que es que, es que el mejor vez. año de mods, desde luego. <ríe> sí, claro, no, desde luego de... eso. Pero el, el mejor no año tenemos... motor. Que el mod no puede ser el motor de nada. El mod es un resto, añadido, sí, sí, el yo, mod yo, es yo, la yo... comunidad. El mod no, no genera ese, esa, esa, esa, textura, ¿no? sé, de, de, de, de, de, de industria, ¿no? O sea, el mod es, como no es orden juegos, ya hacemos los mods. Pero eso que tienes Wanderer, tienes Redmatter 2, tienes Ubris, no sé, tienes juegos que, joder, tienes. Bueno, eh, a mí hay como una cosa dos, que también me. También salió para PC. Que como de todo esto. Toda esa, esa dinámica que va cayendo así y que va haciendo... Hitman, Hitman 3. Ay, ese ni los nombres. Eh, <risa> que va bajando, que va bajando... No, o sea, pues tu juego favorito, Fórmula 1 2022. Anda, que se me ven también. Eh, ¿Demeo ¿De salió no, en 2022 eh, o en 2021? Que ahora mismo no... En no? 21. 21. En 21, 21, sí. 21 salió. Eh, eh, que es que yo, le, yo vi... le he pegado bien, pero en 2022 más que en 2021. Me preocupa El mucho. último mapa es dificilísimo. El de Demeo es... Joder, pues si ya los demás son difíciles Este tiene que ser imposible Bueno, ¿qué os iba a decir? Yo estoy eh, deseando jugarlo, a ver si me junto con mis amigos ¿Cuánto visor está metido en los armarios, en los cajones, en venta de segunda mano? Yo ahora como le quiero comprar eso a un familiar He dicho, voy a entrar en lo de eso de Wallapop Que es una empresa española, no sé si está en todo el mundo Que puedes meter las cosas y por cercanía las puedes vender Bueno, es hay un problema, puñado, pero un puñado enorme Eso no, de 2021, un puñado enorme de Quest 2 a la venta, hay un puñado enorme de PSVR a la venta, hay un mogollón de gafas que se están poniendo a la venta y no es porque hayan salido, no creo yo que el que venda Quest 2 aquí que lo vende a 300 euros sea, sea para comprarse las Quest Pro, no, esto no, no han conseguido o no se ha conseguido este año eso que sí que se ha conseguido con las gráficas que sí que se ha conseguido con las consolas que es equipo tecnológico nuevo que sale venta del anterior para compra de lo nuevo todos nos hemos quitado lo antiguo para comprar lo nuevo o se lo regalas a un amigo o lo no eh, no ha pasado no están pasando esas cosas la gente se compra Quest 2 y las pone a la venta a los tres meses ese es el problema que dice Carmack muchas veces ese es el problema o sea, que se, se habla de falta de... De falta de retención Eso es, eso es Compra, Si te compras el visor tenemos que tener juegos Y no será también vez. porque llevas un ladrillo en la cara Yo creo que es por la falta de expectativa <risa> que, Claro, lo hemos hablado siempre La ergonomía importante Si estás incómodo jugando pues, su, su, pero la ergonomía de la no hay un gran, Y no hay grandes juegos que te llamen ah, para pero, ya, pero, bien, pero es que eso es lo primero Si hay mucho que hacer con el visor Aguantas lo que te echen claro, Anda sí. que no hemos tenido cosas incómodas para jugar Mira, no. Entonces, vale, eh, pero es lo mismo decir. Eh, como estábamos hablando yo de. Pero me he echado partida de 5 y 6 horas wow. y luego me he no. tenido que arrancar el casco de la cara, que, que, que, que casi se me caían no. los ojos no. y no. lo merecía. O sea, que... Ahí está. Mira, retención de visores, parece un no. problema médico, es verdad. Si tienes incontinencia <risa> lo repito, virtual. Pues... Lo repito siempre como un mantra, ¿eh? y todos los años me parece que, que, que, que va a ser igual visores visores visores hay más visores que buenos juegos Efectivamente. no puede ser que en ene... no no puede ser que en enero HTC vaya a sacar un visor que en voy a decir marzo bueno fe... que en enero saque HTC un visor en febrero saca Sony voy a decir que en marzo va a, sa... va a salir el de Apple que lo digo por Presonis, en octubre Sony tiene que sacarlo. En, en, en, en, en octubre cuesta va va a haber cuatro grandes visores o cinco en 2023 va a haber cinco triples A cuatro Ni de coña. tres y no, no, no, de coña es Pues eso, eso, ese es el problema Ese es el problema Y esto será, pues la pescaría se muere de la cola Lo chungo y lo triste y, y lo penoso Y pecaminoso Es que en el 2022 sigamos hablando de esto Yo pensé que en el 2022 Y espérate porque claro, vamos a hilar En el 2022 decíamos O sea, en el 2022 ¿Qué esperábamos para, ¿Qué esperábamos? para este 2021? En el 2021 claro. o sea, en el 2020, Lo más esperado por la comunidad claro. Vale, lo más esperado. Bueno, no mira, mira, mira, mira no, no, que nos vamos a reír, que de estos claro. 20 juegos han llegado 7. Era, esta era la lista que iba a salvar la VR de la quema de este año. Pues así nos ha ido. Venga. Venga. dos Venga, Mordos. Sí. Genial, genial. Bien. bien. Bien, uno. Hitman 3. Aloyogone. No, no, no, no, no. Pinchó. fuera. Horizon, Horizon, Horizon Codemonte. de se va para 2023. Para el 2023. Wanderer, bien. Wander bien bien, bien muy tira, bien nada, bien de hecho. venga <risa> vale Ubris. Bien. O sea, a mí se me queda Ubris, todo, para mí bien. bien a mí se me queda ah, para chifla todavía, todavía no lo he para, para mí súper bien mi NAC, sí. el momento, para bien. Bueno. mí también bien. bien vale para mí bien yo he, he jugado una hora y pico hemos y jugado no? la demo Wow. Hay demo por lo menos Ay, Y el juego sí. está terminado, lo, lo están ya probando O sea lo que sale en 2023 ¿Sabe de sí? Bueno, Que sí, que bueno. sí, que en 2023 sí, que sí, que sí, Ay, chico, yo espero que sí. Green bueno, Hell A pero mí no este no. me fue fue un poco Pef No, yo, bueno, bueno, buen juego eh. Sí. Eh, me me bueno. parece buen juego, pero es demasiado difícil. O sea, o sea, yo no sé jugar, a mí, por Dios. O sea, me, me parece imposible este juego. Me, me he cansado no porque sea malo, sino porque yo soy malo. O sea, el, el, lo malo es el jugador, no el no. no juego. Re Recomiendo que si no habéis jugado a juegos de supervivencia y menos en VR, empecéis por el nivel más, más sencillo. Más, más sencillo, porque si no os, os vais a frustrar. Claro. Bien. De Forest me parecía difícil, es un trillón de veces más fácil que. A mí De Forest me parecía un aburrimiento. Por... Eh... Vértigo 2. La hostia. Ya, la... Bueno, tenemos, tenemos, tenemos fecha. Sale en, en marzo de 2023. Algo es algo. Esto lo está haciendo una persona sola. Pues <risa> Gran tefauto tenemos el logo. Seguimos en dos años. Tenemos un logo feo, un logo negro sí. con título blanco Un logo feo. No tenemos que ni, mira, un bote, ni una que, pantalla. Que ya de podían haber sacado algo. Pues no. Eh, lo el fall. que llega. Low low fall. Fall es un timo. Lo no va a salir nunca. Por favor, dejar de meterlo en la lista de más deseados. Lo lleváis metiendo en la lista de deseados desde el 2003 que no existe la UPR. Pero el tío. Quitarlo ¿eh? ya de mi lista. El tío sí. sí dándole la lata en Twitter. Sí, bueno, bueno, pero tengo de vecino el dicho. De o sea, Sí. No, no tiene problema, por no sé si programa algo rápido Bueno Si sale y es bueno Por mí creo que salga Que salga momento. eso es, Que salga En algún momento saldrá Pues nada, pues otra no Propagation, <risa> Paraisotos Bueno Otro Para 2023. Pa 2023 Assassin's Creed Veis no tiene ni foto No va a salir No, no va no. a salir Este no este va, va, sí, va a pasar Nos va a pasar Nos va a pasar Esta imagen la saqué ayer y no aquí estaba también Splinter Cell, creo. Pero como lo borramos, pues porque lo cancelaron, lo es, borramos, es, es. pues porque, no sale. Porque van juntos, Splinter Cell se ha cancelado y Assassin's Creed no va a salir nunca. Es que esto lo demuestra. Esto es la prueba. Pues una mierda. Zenith de la City, este sí salió. Bueno, Antes hay sí. gente que así, para mí, pero bueno, sí, mí un, salió y. Pa, un, un, eh. Eh, está a punto de, in, de hincar, pero vale. Inchu the Darkness. Otro que Pero se ha ido el para el 2023 también. y, y, Otro y ya ver. veremos si nos va para, si nos va para el 2024. Vale. System Shock Enhanced Edition. Bueno, momento sin momento... Lo, lo, lo último que se supo es que tiene prioridad la versión no VR y que la VR no es prioridad trabajar en ello cuando les venga bien y digo yo que hacer estos programas estos programas no era para pasárselo bien porque llevamos dando los, o sea, yo... sí, pero la, pero la culpa es de los rovia, la culpa es de los robianos si ponéis en la lista de, de juegos más deseados todos los años juegos que no van a salir dijo a ver al final la puntería la leche, la leche pero que no mucha, mucha telescópica en el el y luego no, no, no me acertáis en la monjas, no estaba aquí dentro, pero no yo lo dije salía. el otro día, o sea, si el, si la el monjas tiene que, que ser tampoco sabíamos que es, iba a salir. Es, estamos es, ah, hemos ah, rozado no, el inframundo, bueno. o sea, en fin. Eh, pues sí. Pues sí. Venga, pues vamos a La monjas me, me ha parecido curioso y gracioso. no el juego más vendido del que se, desde que se puso en preventa En Quest La monja ¿Era? ¿Era <risa> la, la, la, la, la monja es, eh, <risa> eh, eh, eh, eh, O sea, quiero, quiero decir Yo no me compro un visor para jugar a, a la monja No sé me estoy Si nos si damos cuenta, poco, lo bueno es ¿no? que siempre hay sorpresas Joder, Red 2, por ejemplo ¿eh? A Iron Man, que ha salido en Quest También, siempre pues sí. hay sorpresas ahí No, Carl, no saltes, no saltes saltamos ¿Sí? juntos Al final, con la sintonía pues, final Saltamos a, juntos Antes de ver qué nos va a traer 2023 es caerá que ha sube. sido lo mejor de 2022 y lo peor, ¿no, Oscar? Creo. Eh, lo mejor y lo peor. Lo mejor y sí. lo peor. Venga, vale. Venga, pues yo, yo tengo también cositas aquí que contaros de, de, de cosas que me han parecido lo más lo más visto, ¿no? O lo más. Las, uh. Los hitos. Yo os voy a contar para mí los grandes hitos tecnológicos si de. Pon eso este. primero y luego ¿Ah, sí? vemos lo mejor. Venga. Vale, venga, pues eh, espérate, porque justo le he dado a este y está medio rarito. Le voy a poner aquí y le voy a poner que sea aquí. A ver si esto es así. No sé ni lo que estoy tocando. Espérate que no sé lo que estoy tocando. <risa> voy, voy, voy, voy, voy, voy, Con los hitos. Ah, ahí está. Es que qué manía de con, con grabar los móviles. Qué daño ha hecho Instagram con grabar los vídeos en vertical. La virgen. Eso para los que hemos estudiado de esto es, es como que se te... Pero bueno, es verdad que, que esto es lo que hay que llevar. ¿Os acordáis de esto, te pone no? ponen los ojos como a los lenguados. sí. O acordamos sea sí, del cofre del, del del pixelado durante años <risa> pues el pixelado el, un, un visor un, un visor ya filtrado que son incapaces de quitarle los pixeles la compañía de, de hacerlo bueno pues este este visor que estáis viendo el para mí ha sido algo bueno yo sé que no es muy compartida por el precio pero ha sido algo bueno por la cantidad de sensores la mezcla de sensores que lleva y además por las Pancake, igual que Pico. ¿no? O sea, para mí este año, tecnológicamente, es el por fin el paso a Pancake. Y eso nos quita muchos problemas. Nos trae otros, pero nos quita unos cuantos que llevamos abrazando desde hace ocho años, los no, años Entonces, ese me ha parecido bien. Otra cosa que me ha parecido bien, y es que todo lo que se está trabajando detrás, con sensores y IA, de hacemos una foto la? y hacemos tu avatar, ¿no? Esto es del año pasado. O sea, esto es de este año de, de febrero o de marzo, ¿no? Eh pues eso, que se está empezando, esto dentro de poco lo veremos, todas esas tecnologías que tardan dos, tres años en llegar al mercado, eh, se tienen que hacer, en algún momento se tienen que hacer, no es chascar los dedos y magia, ¿no? Pues están trabajando, y, y para mí estas son otra cosa que me ha parecido espectacular que, que va a venir, ¿no? que es el cambio de texturas en la realidad, vas a poder hacer la realidad lo que tú quieras, todo eso tiene un comienzo, que lo hemos hablado mil veces, de ir al trabajo y ir todos vestidos de, de Star Wars, y que tu jefe sea dar madre. Bueno, pues eh, a lo mejor es una mierda de trabajo, pero te lo pasas mejor, porque vas a ser el, el, el rebelde. ¿no? Si no se te va la olla mientras tanto. Pero... Yo, yo creo que te da igual a los cinco minutos eso, en realidad. O sea, cuando bueno, ya estés pero, trabajando. Pero tienes un, va a dar igual que tu jefe venga tienes eso aquello, vida. ¿no? Estar trabajando en un Burger King y que todo el mundo que entre sean alienígenas o sean muñequitos o sea, eh, tiene algo de por lo menos no lo tienes que ver la cara a la gentuza general, ¿no? Eh, es una forma, bueno, pero que, que esto se ha trabajado este año, con lo cual estamos llegando ya a un punto viable yo hablo de viable, otra cosa que me ha gustado también, todo el tema de las reflexiones, todo el tema de los cálculos de los shaders, eh, esto se está trabajando en, en, en realidad aumentada y la cosa funciona y esto tiene una aplicación real, luego en las aplicaciones, juegos y demás que vienen. O sea, que bien, este año se ha, se ha avanzado muchísimo en este tipo de tecnología y de conocimiento y experiencia. ¿no? Y está, está muy guay porque los mapas de los reflejos que utiliza esta API de, de AR, se inventa lo que no entra en la cámara. O sea, es, eh, tú, si tú ves la textura, porque ahí se ve como aplicada esa malla 3D como reflejo, pero si tú ves la textura... Está muy guay porque el resto lo infiere Utilizando eh, pues técnicas de, de inteligencia artificial eso es, eso es Y es eso La inferencia La inferencia Que es algo que, que se ha hablado mucho este año Con GPT Con Stable Diffusion ¿vale? Una cosa es el aprendizaje automático Y otra cosa es Cuando lo ponemos en marcha Eso es inferencia Cuando empezamos a utilizarlo de verdad ¿no? pues Eso, eso, eso eh, para mí me ha parecido estupendamente Igual que otra cosa que me ha parecido estupendo Que es el NERF este año pasará la historia como el año del Nerf. De repente en la fotogrametría se ha muerto, ahora todo el mundo tiene que hacer Nerf. Otra cosa distinta para intentar llegar a algo parecido. ¿no? Eh, eh, la captura de objetos tridimensionales, o sea, de, de, de, de, de, objetos reales y el paso a tridimensional y poder jugar con él. Bueno, pues el, el Nerf ha estado ahí este año, cosa que que nos gusta me gusta también el pass through empieza a quedarse empiezan a salir visores con pass through y si no lo tienen vamos a poner el grito en el cielo ¿no? esta gente que, que podías hacer tus tus cosas así chulas no que ahora lo convierte en aunque es muy básico y estamos viendo que es súper básico uh -huh. pero sí que permitía el el irte a otro sitio que es lo que siempre hemos hablado de la realidad virtual y aumentada teletransportarte a otro contexto distinto simular otro contexto bueno, esto empieza ya a ser una realidad, con lo cual en el 23 esto tiene que estar en el orden del día y en el 24 seguramente malos será aquellas aplicaciones que no sean compatibles con, con esto. ¿no? Eh, todo ello para poner los visores cada vez más planos. Las gafas holográficas, ¿os acordáis del programa ese que, que hablábamos de holográficas? Sí, sí. Sí. Y hablábamos de cómo se habían conseguido traspasar el, el holograma, capturarlo con láseres para meterlo dentro tal, pues miraros esto siguen pasitos a pasitos no esto ahí está, Abras estará por ahí detrás eh, haciendo esto así que eh, me ha parecido también muy bueno lo que ha hecho Meta con las manos o sea empezamos a saber mucho más sobre la tecnología y utilizar nuestras manos en realidad virtual sin controladores es el futuro y todo el mundo lo dice pero hay que aprender a ello y esta demo bueno, era maravillosa la, la, la demo que se bueno. <risa> el futuro para GAMI no sé pero me está diciendo para GAMI? digo en general, en ya general ya pero hay que, hay que aprender a hacerlo no hay que aprender a hacerlo así que si sí. Eh, sí, es mí, parte esencial del input pero apetado no va a ser o que nunca <risa> salvo, si, salvo si se sustituye <risa> por un feedback en plan que tengas como detectes colisiones y tengas tacto en, en sí. los dedos sí no bueno, le eso va, eso va. Bueno, pero, Bueno, pero, pero mira, hay mucha gente. Y, y de hecho, yo las, las que se las regalo a, al familiar. Porque quiero que experimente eso de las manos. Porque no quiero que, estenga, que tenga que coger siempre el, el mando. Eh, bueno, hay, hay, hay muchas a gente, razones. A la, creo que a, a la gente le flipa. Yo siempre a la gente le pongo estas aplicaciones de hand tracking. Que se acometa. Y la gente le flipa verse sí, las manos. Sí. sí, sí. Y ya por último. Esto es lo mejor que le ha podido pasar a la VR. <risa> esto con diferencia. O sea, con diferencia, el bozal. El bozal para pero que te. arriba o abajo. Eh, ambos <risa> dos. El de abajo. Para que te calles. Pero eso no era exclusivo de la VR, en realidad, ¿no? No, Joder, no, pero esto qué viene qué. muy bien, porque esto, esto lo que hace es que el, el agujerito ese que tiene por delante, que parece unas, unas pico, el agujerito ese Oye, eh, eh, sale el volumen. Entonces tú dices palabras y él te las filtra. Él te las filtra. Entonces tú dices, metaverso. Y él la filtra Y entonces de ahí sale otra cosa o sea, Entonces tú te pones a hablar sobre tus porquerías Y tus cosas Y el cacharro Bien. Primero nadie la te va de... o sea, se agradece. Lo, lo de abajo entonces, ya está, está a la venta menos. Pero lo de, lo de, lo, lo de arriba lleva, Llevan tres CES presentándolo Lo volverán a presentar en el CES De 2023 Yo quiero eso Seguro. O sea, Quiero un cacharro, y va a sonar fatal Quiero un cacharro para cada agujero de tu cuerpo <risa> Se ¿Eh? supone si que tú... Para, para Creo te, que ya para lo sé, ahí, eh. Para que, para para que no haga ruido, ¿no? O sea, eso, que eso como es, para mutarte, ¿no? Eso es para mutar. Pero que no te escuchen los demás, lo que dice. Esto es para que todo el mundo nos pongamos uno de eso y dejemos de dar el coñazo a los demás. Que te pegas una chapa aquí, que vas al trabajo y alguien te coge por banda en la máquina de café y te empieza... a catapa, catapa, catapa, catapa, catapa. Tú tienes el cacharro este y tú decides, le haces... ¡Pum! Ya no, está. Dios, ya Dios. está. Y, sale, y sale música. Y sale... Yo no sé. Lo que, no sé lo que. Ah, sale musiquita. O sea, es, es el equivalente a la música de, de los baños japoneses, de los baños públicos japoneses. Eso es. Ja japoneses, desde luego. Pero Eso. para hablar. Bueno, esto es... Esto son, bueno, viene son a mis... ser lo mismo muchas veces. Mi resumen del año, eh, condensado, en, así en dos patas. Bien, bien, bien. No. ¿Vale? Ahora vamos con el real. O con Ahora el... vamos con lo mejor y lo peor de cada uno. Venga, venga. Pero, yo... por, por quien quiera empezar. ¿eh? Venga, Julio, que estás ahí. <risa> Te pillamos. Si no vale, puedes pasar pues, ver, ¿eh? Lo mejor y lo peor lo de 2022. Mejor Red Matter 2. O sea, Red Matter 2 me parece lo mejor de 2022. Con, vamos, no sé, me, me ha flipado tanto ver ese juego y, y, y estar. todo O sea, yo estaba jugando de una forma que era. ¿Cómo cojones han hecho esto? Todo el rato, cada vez que veía una cosa nueva, ¿cómo, cómo funciona? Yo quiero saber cómo funciona. Y, y me, me incitaba a hacer mis propias cosas. Y, y no sé, eso pasa como de allá para cuando. O sea, la última vez que noté eso fue con Half-Life Alyx. Y antes de eso, con quizá con el... Eh, ¿Cómo se llama? De las tofas. De PlayStation 3. Y... Mm -hmm. Me parece, me parece eso, pues un, un avance tecnológico en cuanto a, a gráficos para, para VR móvil, impresionante. Muy bien. Y lo peor, eh, pues lo peor es que lo que dijeron de Meta, pues que, que han seguido con ello y se han cargado la VR. What? Todo lo que tocaba el metaverso se lo ha cargado. y, decir y eso es lo que... más de una, ¿eh? que no solo una, ¿eh? O sea que no, si tienen más cosas no, feores, es que es tan grande. Claro, dejémoslo ahí porque es que si no va a ser toda la noche lo peor y lo peor y lo peor y entonces. Bueno, pero bien, puede ser, lo peor son dos cosas. No. Puede ser dos cosas o tres. Sí, que no hay problema. No, por cada una vamos a ser como dicen los psicólogos, por cada, cada una, buena. Marketing del o sea, por cada una mala no, de una buena. Si vas a decir dos no, malas tienes que no, yo voy a decir varias buenas y varias malas. Así. ¿Ah, uh. No, yo no, yo no, no voy a poner. Bien, bien. <ríe> Venga, venga Gaby, te toca. Gaby. Yo, para mí, lo mejor de 2022 ha sido eh, los juegos y los mods en PCVR. Ya le he dicho antes un poco la, la lista, desde Red Matter 2, Bone Lad, Moss Book 2, Compound, Kaya, Green Hell, Fracket, incluso juegos pequeñitos que a mí me han encantado, como The Living Remain, clásico de zombies, Wanderer, que me, me, me flipó. Eh, yo, incluso defendería Hitman 3 incluso aunque solo sea por ponértelo ir a Berlín a esa discoteca a ciertas, a ciertas escenas, es decir el contenido para, para PC eh, me, me, me flipa este año 2022 me ha dado muchas, muchas, muchas alegrías me ha sorprendido y me ha dado muchas alegrías eh, lo peor de 2022 eh, meta y todo lo relacionado con con Meta. Mm, ha sido una decepción tras otra. Cancelación de Sprintercel, subida de precio de Quest 2. Eh, eh, no sé. Eh, Meta en general, la política, el, el caos, el caos de, de, de Meta en cuanto a información. La empresa se llama Meta, la página web se sigue llamando Oculus. Eh, no sé, Meta me ha parecido este año un desastre, un pollo sin cabeza Una empresa sin... con una dirección Que es la de, a donde la quiere llevar Mark Zuckerberg Pero que no parece que le siga que le siga a nadie Y de decepción. Horizon Worlds El lanzamiento en España de Horizon Worlds Es que todo lo que tiene que ver con Meta me ha parecido una decepción Pero, pero una tras otra, o sea, una tras otra No estoy nada contento con... con con, con de hecho me ha hecho volver a jugar más con hp river g2 me ha hecho volver a jugar y, y, y cada vez menos con, con, con las Quest. y otra excepción de 2022 excepción que también podría calificar también podría ponerla como buena noticia es playstation vr2 buena porque por fin sabemos características especificaciones precio y fecha de salida malo porque Sony la ha presentado un poco ahí como de tapadillo, por la puerta de atrás, sin ningún evento. Y que y la recepción de la gente ante PlayStation VR 2, pues los hay entusiastas, pero también he notado mucha tibieza. mucha como, no, ya me engañaron con PlayStation VR 1, no voy a picar con PlayStation VR 2. Uy, muy caro. Uy, bien, sale con mmm, pocos juegos. PlayStation VR 2 sería de estas cosas que son vicio y virtud, que sería bueno de 2022 y malo de 2022. Uh -huh. mm. Bueno, bien, bien, no ha, no ha sido ¿Vale? un hater. Me esperaba, o sea, ha comedido. Ha estado comedido. <ríe> ha estado comedido. Cosa. Yo um, o tú, me okay. da igual, lo que quieras, Ramón. Bueno. Dale tú, que yo hablo ah, más. Pues para mí, lo mejor: los mods VR de Resident Evil y, H, y, y Highlight 2, Red Matter 2 y Wonder, la entrada de Picon en Consumo. No, no personalmente, porque el standalone, pues bueno, no soy tan pro de standalón, pero me refiero en el sentido de, de más competencia, ¿vale? Luego, lo, lo peor, que PlayStation VR 2 no haya tenido el evento, como decía Gaby, y que no haya un soporte de juegos VR por parte de Sony como Gran Turismo, que no sepamos todavía que más, más títulos que, que, los, que esos de que se hablaba de los híbridos. O sea, anuncian Marvel Spider-Man este 2 tío, hazle en modo híbrido o algo, ¿no? O sea, o sea, en fin, me refiero a ese tipo de cosas. Y la subida de precio de cuentos y de Playstation 5. Eso es lo que, lo que yo. Y de Half Life que Hal-Life cuesta 60 pavos. Y de Half-Life Fallis también. Uh -huh. Yo te voy a decir tres cosas buenas. Vale, para no ser tan hater, porque ya habéis dicho, la verdad es que lo malo creo que coincidimos casi todo. Pero bueno, sí, yo tengo una cosa mala Que, que no es mala, pero que es mala Bueno, lo, para mí lo bueno, ya lo he dicho antes eh, Pancake, bienvenido Pancake Abracemos Pancake, oh dioses del Olimpo Gracias por mandarnos unas lentes que no hacen glare Demasiado, hacen otras cosas Pero no hacen glare Así que Pancake, estupendo Para mí uno de los hitos también Cosas importantes de este año Además de todo lo que os he dicho Ha sido esto, pero no esto así Sino esto el así El momento histórico en el que este hombre casi pierde un ojo al ponérselo, o sea, con todo por la ciencia, donde está el... el, el aquí, ¿no? Cuando se lo pone y, y, y luego se lo quita y sale bien, o sea, y, y sigue viendo. Entonces, eh, me ha parecido maravilloso eh, porque es imparable, esto lo que viene a decir es que es imparable, en algún momento saldrá y ya se ha hecho, con lo cual es genial, ¿no? Eh, otra cosa buena Y esto, mira, este, este, este, el momento este Dice, me vais a dejar ciego, desgraciado Y este, sí, ah, no sabía lo que le iba a pasar Pero vale y, y de repente pues, Esto sí que es tener Esa cosa que se decía de superpoderes no Ahí eh, está ¿no? Pues iba a tener superpoderes Pues ya empezamos a, a vislumbrar que nos vamos a tener eh, Me ha parecido Y esto aunque suene a echarnos flores Pero me ha parecido maravilloso que un año más Estemos aquí todos O sea, Real o Virtual sigue eh, en julio llevas mucho tiempo ya haciendo programas con nosotros, o sea que también estamos encantados de tenerte, eh, no es fácil decir esto por todas las cosas que tenemos que hacer para que estos programas funcionen porque tenemos que dejar de lado a la familia trabajo, eh, cosas y es un esfuerzo, o sea que esto seguirá si no seguimos nosotros, seguirán otros algunos de vosotros, los rovianos, a lo mejor os quiere tomar el testigo, lo decimos siempre pero que eso es bueno que este seguimos, la... y, y, y, y ojo incluso hablando mal Incluso siendo plañideras, incluso llorando amargamente por las esquinas, seguimos usando la VR, todos, Robianos, vosotros, estoy convencido que también, porque si no, no estaríais aquí. Eh, seguimos esperando el futuro, pero seguimos utilizando el presente. ¿no? siendo conscientes del pasado. O sea, bueno, esto es, es... Estamos ahí, ¿no? Y esto de verdad que es muy bonito para ponerlo y darle el valor, porque luego estas cosas parece que llegan ahí. Tú pones un día al canal y sale real virtual. Pues no. Lo cierto es que si alguien entra ahora en la VR, se va a encontrar con una librería de juegos y una cantidad de dispositivos de una calidad cojonante. O sea, entrar ahora en la VR realmente es mágico. Sí. Salvo porque nosotros que llevamos todo este, este camino hasta ahora, nos da la sensación de que está en caída libre o lo que sea, eh, o no, o de momento o caí, cayendo poco a poco, por así decirlo, o, o lo que sea. Pero lo cierto es que si tú entras ahora como un usuario nuevo, flipas. O sea, la, la cantidad de, de juegos, la cantidad de, de tecnología muy buena que hay... Es, uh -huh impresionante. Pues, eh, sí señor, sí señor, pero vamos, que, que, que esto, que, que no quiero ver, o sea, no en el chat, gracias por darnos las gracias, pero no, no, si es, es, es que estamos todos en el mismo barco, robianos, que es a lo que voy, es que vosotros seguís viniendo, y nosotros seguimos claro. sacando noticias, pero... ¿Por qué seguimos haciendo este programa? ¿Por qué seguimos haciendo los programas de los martes y los jueves? ¿Por qué seguimos sacando noticias? Porque sigue habiendo comunidad. Porque mal que bien, la VR, una vez que pasas por ella, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, eso es interesante. Quitando a los haters, quitando a los a los que vienen solo a hacer ruido, quitando a los que vienen solo a cagarse en... Bueno, eso, eso, eso pasará en todos Si te metes en un foro de lavadoras y se ahoguite, y estará el típico ahí, y das, las lavadoras son una mierda, ¿no? Pues, pues también, si lo no sé, si lo entiendo. Pero bueno, que... Sí, seguimos los hay, ¿no? Los hay. sí y el, 20, el 23 va a ser la leche ¿no? ahora en un ratito hablaremos de lo que viene no de lo que nos trae el, el, de lo que esperamos el 23 luego lo veremos el 24 y haremos el ridículo que lo el 22 pero bueno eh, bueno pues eso que, que, que yo tengo muchísimas ganas de ver ciertas como esto no o sea cosas ya poder llegar a mi casa y poder abrir la puerta de mi cuarto y decir a dónde me voy pues me voy a un mundo que sí wow, que es un mundo guapo. que es un mundo pixelado que es un mundo que que yo que sé que tiene cuatro polígonos y medio ¿qué tal? Pero, pero pero me voy allí me voy allí no o sea, esto no lo puede decir nadie que no tenga R. te comes ¿no? te comes la pared ahí. Te come la, claro, Hombre, hacer esto si tenéis una puerta claro este tío ha entrado al baño Ahí está, está la taza al lado, pero tú no la ves. No. Es como el capítulo de Ricky Morty en el que se hace un váter en un planeta idílico para cagar. O sea, se pues ahora te lo puedes hacer en tu casa. Pero Tenemos la en tu casa. para tenerlo. Para... En tu te, va, te vas casa. a cagar a, a un volcán o algo así. Eso es. Qué más? verdad, ¿no? Pues eso es lo que estamos buscando mucho. No, bueno. Os, os parece una, una tontería, pero este tipo de cosas con, las, con el. Pass en blanco y negro de las Cuerdos, que es lo que tengo yo, se lo pones a la gente y flipa. Y flipa. de repente los pongo en la habitación, hay una aplicación que es de planetario, le digo, dale a este botón, y se abre el techo de mi habitación y la gente ve que se convierte en, en, en el firmamento con estrellas, con constelaciones, y la gente lo flipa. O sea, yo este Me año he vendido dos visores. He vendido, he, he vendido mi PlayStation VR 1, y, y ¿cómo las vendí? Poniéndoles varios juegos, el que les flipó, por ejemplo, fue Moss, el primer Moss. Lo que yo encanta que la VR tiene, tiene un efecto wow impresionante. El problema es la retención de, de los usuarios. Yo es. sabía que ibas a ir, no eso no voy, a eso, sí, eso no voy es. a eso. Para mí, esto, esto tiene. Esto tiene va, es que va más allá. Es que la VR de verdad que va más. Quitando la retención. Tienes, tienes, que ese, tienes que ir a ese mundo que se ve detrás del armario, dentro del armario, y que haya algo para hacer. Eh, eso que se puedan hacer cosas. Vamos eso a empezar es. en el 23 claro. Yo creo que ya vamos a empezar de verdad a hacer más cosas Porque la gente está aprendiendo Voy a ponerlo aquí, a ver, esto es la hora virtual Ya sabéis que aquí siempre se tiene que poner algo eh, Así, medio PDF, <risa> medio raro ¿no? Pero esto es así, o sea, para mí Yo esta tarde reflexionando Y decía, sé que vamos a hablar de juegos Sé que vamos a hablar de todo esto Este es el problema y la virtud Y esta es la batalla memorable ¿no? Que estamos haciendo los que desarrollamos También y eso, que es no vale con hacer un gameplay, como pasa muchas veces en el, en el videojuego tradicional. Tú haces un gameplay porque las físicas, las interacciones y la optimización... Bueno, la optimización es un cristo, pero no, no te penaliza tanto. Hacer un juego, un buen juego en realidad virtual, las físicas, el interface y la optimización de la CPU y el GPU te penalizan de una manera que se pueden llevar por delante todo el proyecto, todo el juego. Nos ha pasado juegos que dices, bueno, serían divertidos, sí la física hubiera funcionado, si el interface hubiera funcionado, si la optimización me fuera a más de 20 frames por segundo ¿no? y el problema es eso, que estamos todavía aprendiendo y que es necesaria mucha experiencia en el 23 hay que empezar ya a rendir cuentas de verdad en el 23 hay que empezar a decirle a la gente si no sabes... yo creo subir, que estamos preparados ahora estamos sí. preparados Julio, que sí yo es por poner un poco de optimismo a, a la cosa no o sea, es, es uh -huh. eh, empezamos a estar preparados, empezamos a saber cómo hacer las físicas Cómo hacer los interfaces que funcionan. Empezamos a saber cómo optimizar. Y si no, también ya vienen ahí las cosas del, del, del fobia de, de Rendering. Si, si, si no sabes sí. optimizar, primero Carmack eh, te, te, te cortaría la cabeza. Pero como no puede, pues te da el, el, el, el, el que. A ver, eh, me entendéis, ¿no? Por qué es tan difícil y por qué en el 23 lo es un pelín menos. Esto es la. Sí. Esta lady. Hay mucho más background y lo cierto es que los desarrolladores de VR hemos aprendido todas las lecciones eh, a la fuerza, ¿no? Porque nos, nos hemos encontrado con, con estos problemas porque no sabíamos ni lo que estábamos haciendo cuando empezamos y ahora creo que sí sabemos hacerlo y ahora creo que sí se sabe hacer. El problema es que eh, justo cuando es tenemos esa madurez, lo lo los desarroll desarrolladores, es cuando le han pegado el metaverso a la VR y, y esa ese marketing horripilante le ha causado esta fama horrible. Entonces, no sé. Sí, pero bueno, esto, esto ha sido un año. Eh, a lo mejor sí, el año que viene, viene metaverso. A, si a ver si nos hacen un... como en Men in Black, sí, y nos, sí. nos hacen olvidar el metaverso y nos meten por los ojos... <risa> Y por la boca, juego aman no, salva. Oye, a mansalva. Y, y, y, oye vamos, a, vamos a ser optimistas. decir que bueno, Aquí somos críticos, pero tampoco somos pesimistas. En 2023 podrían llegar esos juegos de los estudios a ha comprado un meta y que de repente tengamos eh, eh, Asgard Wrath 2, tengamos realmente Assassin's Creed, tengamos eh, pues no sé, eh, El Onward 2, tengamos... ¿Por qué no? no? Bueno, a lo mejor o sea, en 2023. Que son tres años, ¿no? Tres años ¿Eh? para hacer un buen juego. Dos, oh, tres años. Mínimo. Sí, que era y... Echamos ya el repaso de lo que nos trae 2023 Y así vemos cosas concretas Venga, Que están es. más o menos confirmadas Y otras que están en el aire Venga, pues empezamos Venga, Venga. Es, Próximos 2023, lanzamientos es. Sí, sí Próximos lanzamientos de software destacados de 2023 vemos PCVR, Quest 2, Playstation VR 2 Este ya lo habéis visto De Skydance eh, Supervivencia, en teoría y, Yo este me, me lo precompro Sí, de que no claro lo digo. En cuanto los pongan en precompra, mío. David, pero no hemos hablado a, antes, a mí me, me da mala espina que no muestren gameplay, pero sí, yo, o sea, la temática. Saldrá, no sé, saldrá, te ya. O sea, en 2023, quiero decir. Vamos, Finales de año. Que estos programas. Firmo, que lo, que lo firmo. hacemos pa, para acabar con esto. Que no. A ver si. A ver, que llevamos. Es que nos pasa todos los años. Yo ya no sé cómo hacerlo. Que no. Hype, no. Hasta cual, que no. Así que no se comprende no nadie nada. De primeras Venga, bueno, pues o sea, para más hype Tenemos los pues juegos de Gains, ahora, Cinco títulos de alta gama Eso. en producción Con mundos de Deep Silver Empieza ah, no. que publica en... como Metro O Dead Island Y en verde también con Hype, el sí Hype, sí Sí, es sí, que va. el sabor rojo es asqueroso el verde, el verde también Pero el rojo es mago no, más no, es ni, asqueroso no Me da asco O sea <risa> Nada Aparte que no vaya es, a que me Esto que estáis viendo ahora Es vale. de Yahoo Porque el año pasado también lo saqué El Metro el sí, metro. Sí. Va a salir. No, en el, no el metro. Ahí. De, de, si de, ahí, el en El juego 2033. De de si lo pone. Ahí, metro 2033. Lo <ríe> que no sabemos, no, no hacemos caso. Vale. <ríe> luego tenemos eh, GTA, 2, que GTA, a ver. GTA San Andrés, VR, El mismo logo llega, Podría llegar en 2023. Es un simulador de luego No. Vale. No. Eh, bueno, por lo menos. Este va a llegar como título de lanzamiento de Cuestre, ya verás. Por lo menos sabemos cómo es el juego. Pero bueno. hacemos Sí, nos hacemos un o sea, Como el remake, lo... o el remake lanzamiento o la cosa de que es? Y compatible con juegos también. También es. Venga, más cosas que nos va a traer la VR23. Playdog, mod universal para un Rare Engine 4 <ríe> para jugar a millones de mods y que los bueno, modders puedan. Que conste que dijo que esto iba a salir en 2022, ¿eh? y no acabó el año. Y este señor, el Playdog, los mods de Resident Evil los sacó el 31 de diciembre. <risa> El, el 1 de enero fue, sí. O sea, como fue ahí en claro, la depende del país. Así que, bueno, pero sí, vamos a decir que 2023. Que no te extrañe, sí. Eh, sí. que te lo saque ahí. Pero yo de otra forma, yo esto me esperaría más a que luego la gente añada, por ejemplo, controladores sí. de movimiento y todas estas cosas. Es. Porque esto te valdrá como que un explote. rapper, como un boss, pero es. y, mejor y que vos. explote en 2023. Claro, Venga, sí. Pero una, una, Ahora que dices esto, es que, eh, pero esto, esto está fuera de, fuera de guión. Eh, hay, eh, está hecho con un real. Nació como mod de Skyrim y la pregunta que yo os hago es, ¿se puede jugar a este juego eh, con mod? Alguno lo sabe porque me lo he terminado en monitor. Sacrilegio donde los haya? Pero es que no podía hacerlo de la manera. ¿Cuál? ¿Cuál? Eh, ¿Cuál? De Forgotten City. Me ha flipado. Uf. Me he terminado todos no los caros. finales que tiene. Esto fue yeah, un mod muy point. famoso. Fue un mod muy famoso que salió para Skyrim y que luego el chaval lo sacó fuera de Skyrim, lo convirtió en juego y es un juego ah, Unreal, vale. en primera persona de puzzles eh, que, que también tienes un arco, en, eh, bueno, no voy a hacer cosas, con muchísima carga histórica, súper divertido, o sea, me ha parecido una flipada de juego y como está en un real, a esto alguno Robiano ha probado a meterle si va algún inyector de estos de VR. Eh, a ver, ser, si, si es no. un Real Engine 4, se supone, que claro. Funcionará. Es, es, que es, es que es un Real 4. Bueno, pues este, echarle un ojo. Ha sido ahí un momento de paréntesis para hablar del, del Unreal Engine VR. Sí, pues VR. Lo, lo podrás probar cuando saquen esto. Cuando sí, sí, es el primero. Es que me parece, me parece grandioso. No sé cómo van a. Sí, es, es, Por es, cierto, es. ¿cómo va a hacer el VR Injector para, los, para lo, las, los, los movimientos de cámara? No lo sé exactamente cómo va, pero yo imagino que. Que igual que hacía en el recién bueno, emil, o sea, te mueve la cabeza y, y marea que te que sí, claro pues claro ahí el truco estaba en eh, lo que hacía yo era poner el modo o sea, el modo escritorio de, con, con Oculus le da el botón de Oculus no y lo veía en el escritorio lo que, hay que te, hacer los para, desarrolladores no. es hacer juegos no cinemáticas claro. juego, juego juego a juego, ver la cinemática te lo, rato, ¿no? cine, te lo pones en modo cine te lo en modo cine y así no te mareas pero bueno pues son sí. truquillos Sí, por sí, pero tienes que estar cambiando Como no te pille rápido Te pega el viaje es, es rápido, al menos yo con Riff no tengo problema Le das ahí al botón John McLean, diría... John McLean tiene, tiene la clave Hacer juegos, no mods <risa> Sí, claro Pero claro, hay algunas claro, veces que te pero... quieres quedar mirando Que ese es el problema Y ahí ya te mareas pero, eh, pues, <risa> más Además, te aprovechar claro. esos juegos que hacen que aprovecharlo, mm -hmm. pero bueno, Humanity a saber cuándo saldrá, porque este, el, el, el año sí, pasado, en eh, diciembre, y, se hablaba de que se retrasaba de, y. En 2021, en 2022, ni se sabe. Este, de, de este no ha vuelto a haber información. Era un Hola. juego para PlayStation, VR. Hemos eso perdido es... la, fe en la humanidad entonces. <risa> Esa es cualquier feria a la que hemos ido, Ramón. Sí, la GameStop. <risa> la <Gamescom>? <risa> <risa> La cola para el baño, eso solo para ir al baño. <risa> <risa> <risa> <risa> Bueno, más cositas que Propagation Paradise Propagation. Hotel PZVR Quest 2. Este sí que se ha retrasado, pero este va a llegar. Seguro este es de los Guanadev Studios, los creadores de Rana que es que hicieron el Propagation, aquello, aquel gratuito, con el DLC Cooperativo. Que esto se queda grabado, ¿eh? Ya verás tú la, el año que viene la risa que nos vamos a echar. Que sí, que sí, este sí que llega. Y Vertigo 2, que ya tiene fecha, también va a salir. Este es... La fecha era en marzo de, de 2023. Uh -huh. Pues PZVR Quest 2. Luego tenemos Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, cooperativo para cuatro jugadores, Quest 2, PlayStation VR 2, este también suponemos que al año que, viene. O sea, va a llegar el año que viene. Luego tenemos mm. el Exorcista Legión VR, Sync, que este yo creo que puede molar porque es cooperativo. Uno, este no, Aunque te dé miedo, pero vas con otra persona. Para pues que tiene pase que primero. Ser, tiene que ser curioso y mucha risa también, creo yo. Más que pues Si que. pudiera jugar al Resident Evil con alguien, <risa> que entrara en la puerta... Abres la puerta, pasa tú. Pasa tú y cuando llegues, enciende la Hasta que no encienda la luz, no ¿quién vaya. sabe? Si, como van por el remake del 4, se si hacen el remake del 5, que era cooperativo, eh, pues oye. Bueno. Luego tenemos. Este Quest y quizá PlayStation VR2, el, el Exorcista Legion. Tenemos Discronia Chronos Alternate, que llegará al episodio 3. Y, su, y, en, y, bueno, y, el resto, y en PlayStation VR2, bueno, que salgan todos los episodios. Hell Sweeper VR, que estos son los de Sirento, los creadores. Con el apoyo ahora de... ¿Era Vértigo o Fast Travel? No me acuerdo vértigo. quién editaba. Vértigo, Vértigo, Vértigo, vértigo, vértigo. vértigo Games. PZVR, cuentos. Este es rápido de, de tiros. Firmamente. Este es sigue ahí. Más ganas le tengo, pero... pero a ver, escuchar, escuchar, escucha, un momento. Es mejor no sacarlo si no sabes lo que haces y cuando aprendas lo sacas, ¿no? Porque juego que sale en el mercado, juego que... A ver... Yo es que le tengo mucho miedo, porque estos decían, después de la cagada que hicieron con, con Obduction, eh, yo espero que hayan sacado sus conclusiones y que Firmament. Mira, no hayan, Miss, ¿no? Miss, ¿No? Miss, Claro, o sea, Miss, Miss, Miss y, su, y sus manos bola. Miss y sus manos <risa> bola. Hay que. Hay que, a, hay ver, que me lo, me a ver, lo, me la terminé otra vez. Otra vez. Que hace poco sacaron un nuevo vídeo de Firmament y sigue siendo lo mismo. Paisajes bonitos en los que no se ve absolutamente nada de juego. No me quites eh, la ganas, hombre. Eh, que no. Y aparte que hay gente que ha metido pasta en esto. Yo no. Sí. Pero hay gente que. Y yo metí y yo metí, pa y, y, y yo metí pa pasta en decallías <risa> Fuiste tú. Fuiste tú, pues te van a mandar Oye. un NFT del, del o, visor, porque este llevaste el de Camus por lo menos. <risa> También es verdad. Sí, no, perdón, el de Camus. Eh, eh, eh, eh, eh. Bueno, que no bueno uso. algo de NFT que solo vamos a ver en NFT, ¿qué es esto? Esto sí que vale. Hasta no, no, no. Creed VR, de momento quedaros con el de la izquierda, el de la derecha de oh. de o desapareció. O quizá lo compre Pico, quién sabe. <risa> oh, sí, eh, wow. Yo si fuera Pico lo haría, sacaría Splinter C, exclusivo para Pico. En <risa> club Bueno, se, se puede mover Luchan porque Gains. para pantalla va a salir un, un Splinter Cell Y salió uno como una ilustración o algo así, no me acuerdo, hace, hace poco Entonces lo mismo sí que vemos algo, ya que sale, aunque sea como conto, contenido promocional del juego de pantalla Pero, a saber Vale. <risa> Racket, <risa> claro, pues a mí este me hace ilusión, fíjate de lo que te digo Porque vale. una de las cosas... Y ahora de lo que vamos a hacer con estos familiares Que voy a regalarle las gafas Es, es jugar al mini golf, al walkabout Jugar al golf, jugar al tenis jugar O sea, eh, voy a intentar encontrarle Esa parcela a, a las gafas no mm -hmm. Y, y esta tiene mucha resolver, tío, bueno, Yo por lo menos tiene mi atención Que hacen bueno, o sea Lo que hacen lo hacen mm -hmm. bien, que te guste o no Esos tipos de juegos más casual Pero Blaston ahí por ejemplo me gustaba Y ahora que es free to play, mola Horizon Call of the Mountain PlayStation Vier 2, juego este exclusivo sale. de lanzamiento. Te imaginas este que, lo va que, que va a ser uno de los grandes juegos del de, de año que viene. ¡Calla! ¡Calla! Oh. Este va a ser eh, va a ser el gran juego. porque yo Espero porque que quita. sea uno de los grandes, no vale. el gran. Solo. Bueno, puede ser uno, <risa> es verdad, es verdad. Este es otro que sea el grandes. primero de los grandes o, el, o uno de ellos. Sí. Sí. Y este, y este, este es otro. 8 villas, este va a ser un, o sea, yo con el mod para mí ya es increíble, pues más pulido todavía con por hecho por casco, ¿no? Pues mejor aún. Y, y si que quemaré en las cinemáticas, a lo mejor... Bueno, yo como hago el truquillo, este no, en no, pero persona, problema. Pero... Y aparte mm. le tengo desacoplado Hostia. en el config del mod de Brainrun <ríe> para que no me mueva la cámara y solo te desplaza. O sea, cuando haces, por ejemplo, bajo un teléfono, tiene una opción que le quitas y no te mueve, eres tú el que mira. Vale, aunque tu personaje uh -huh. se mueva hacia adelante Eso está guay ahora no, Gaby? Que se lo comentamos uh, cuando nos enseñamos en directo y, tal. y luego está este sí. Resident Evil 4 Remake Que si os fijáis aquí pone a PlayStation 5 Con contenido también en desarrollo Para PlayStation VR 2 sí. Y no sabemos si será la campaña entera No sabemos nada Yo, Yo, espero que no sé. Me, espero me que temo la que campaña. no Me temo que Pero no es que... La semana pasada PlayStation sacó en su blog eh, Grandes cosas que van a pasar en la plataforma PlayStation el año que viene Habló de Resident Evil Village para PlayStation VR 2 Y habló de Resident Evil 4 Para PlayStation 5 Sin ni claro. siquiera nombrar que también va a tener contenido Para VR 2 es que... Con lo cual me imagino que va a ser una chorradilla En VR que van a sacar De verdad es que Cuando casco es que... ca mando la nota de prensa de este evento que fue aquel PlayStation, este el showcase este que hacen el, el, el, play, el State of PlayStation. Eh, Esto salió como unos subtítulos. Pero es que no, en la nota de prensa no ponía nada. O sea, a ver si esto fue un fallo. O sea, no quiero ser aquí. Ojalá. A ver si lo tienen. O sea, no puede, es que no, no la, pues, no puede la, ser. Que... ¿por, qué no, ¿Por qué no lo mencionan luego nunca? No puede ser que le estén dando bombo a Resident Evil 8 PlayStation VR2 constantemente y que no se haya vuelto a nombrar a Resident Evil 4. Con, con... PlayStation 2, es que no lo tienen. a sacar sí o sí, porque ya lo tienen hecho. Sí, sí, pero. En la PlayStation VR 2024. Ya pues. 2024, yo, 2025. Yo, yo sé que esto lo vamos a jugar en VR, a menos que haya algún problema con el motor por el mod de Preydo, sí. que seguramente será compatible, porque sí. es el mismo motor de Resident Evil. Y, y si no lo jugáis que... en Quest 2 que ganó, que ganó el de Games Award de 2021. Bueno, es sí, El, no sé el juego original de Gamecube, este es el remake. Tiene claro, que haber mucha diferencia. La calidad gráfica y, y que seguro que la han reinventado porque sea diferente la jugabilidad. O sea, me claro. refiero que no va a ser exactamente igual. Bueno, eh, sí. como pasa con el 2 y el 3? El doblaje. ¿El yo, tengo, yo Quiero ver a ver cómo han solucionado el doblaje. A ver si mantienen a los vascos, sí, sí. no, gallegos, mexicanos. ¡Cogerlo! ¡Esto Te de ti, imbécil! Cogerlo. Me parece ma magnífico ese doblaje. Ya ves. algo Ultra... Bien. No vayas a anunciar, a Yo tengo mucho miedo a Ramón, porque como vayan a anunciar todos los juegos 2023 para Playstation VR2, yo tengo 80 aquí en la lista, ¿eh? Que no, que no, que no. Que no no. Son, los, son algunos. Luego tenemos The Last Worker, luego tenemos Colossal Cave. Que bueno, The Last Worker ha cuelto a Prestigeon 2, mm -hmm. Birdo, Colossal Cave, Quest 2 Luego tenemos aquí uno que Use Dance VR, pico 4. Este es de pico, este es de pico. Este se va a Para bailar de... sí. Bien. Luego Oye, tenemos de el rojo se está tocando. El... Este es el Attack, mejor de todos. El ataque a los titanes el, eh, Ataque en titán, esto, esto es lo que yo quiero O sea, yo lo que yo quiero ser si es que, pero... Para un jugador cooperativo Para dos Quest 2 Ya ves De momento Podemos decir de de que un poco de volar ahí con las, las cosas esas y y que y te, y te, y te, y te agarre y te corte la cabeza. Y... No sé de qué estáis hablando, no he visto nunca el manga, el anime sí. o la cosa esta. Pues está, bueno, pues, está, bueno. está, está muy bien, a mí me, eh, me, está me, muy me, bien, me gusta. Tiene pues, como Sin muchas tramas y es difícil de seguir, pero está gente. Y mogollón de peña, y siempre, sí, pero tiene sangre a patadas, mueren como vamos. Eh, otro que me encanta The Signifier. The Signifier. este La, o eh, o sea, plano salto, no decir ¿verdad? eso porque entonces si es eh, no, o sea es que no quiero spoilers porque este será no ya me lo he acabado yo en plano mal eso pues es para cuentos borrarlo de vuestra tu, tu, tu, tu, tu mente eh, Peaky blinders pico cuatro pues dos pzu toma ya. de marzo Tingeas, este lemmings en vr r pues dos Ranger Things V, recordad está ¿no? hace poco, no sabemos las plataformas, bueno por no, radio, ya no. Veremos. no era chorradilla, yo pensé que esto era una mini. Experiencia, este este estaba hecho por los de eh, Virtual Virtual Reality virtual. y eso me da buenas esperanzas porque me parece un juegazo. Sí. Luego bueno. tenemos El Kuros, Fire Sierra Squad de Shooter y que, es, y que es Smilegate Entertainment, que no me acordaba, pero tienen oficina en Barcelona, así que habrá que seguirlo de cerca. Mm. Chernobyl Again, que es este juego que parece un Wanderer, porque juega con, con viaje en el tiempo también, y este Chernobyl, de la, Joder, el qué, desastre qué, nuclear que pasó, qué, ya qué, seamos positivos ya, ya, si sí, ya lo hablamos, pero oye, no sé PvR recuerdo 2, Playstation 2 Pico 4, para toda Obsesión con, con Chernobyl, con toda la gente que <risas> pobre gente, bueno, eh, bueno sí, esto, a ver, claro, este, en claro. pero es un juego en el que tendrás que evitar la catástrofe, por eso es Chernobyl Again, ¿no? Uh -huh. Intuidarnes PVR de momento Y lo estaba, se retrasó porque lo querían hacer mejor Eso es bueno Rune of Realities, Escape Room, PVR sí, Por favor, outdoor, por favor Escape por Room, cooperativo. Es que como has perdón. dicho Oscar Para regalarle a otras personas, pues te puede molar también pues, Sí, te lo juro que sí Los queréis. Escape Room en VR me parecen un a mí es, Y un más filón. si es en Room Scale Y si ya, si ya la propia mm. habitación Fuera la habitación de tu casa y pudieras andar Ya sería la Hombre, leche. dependerá ya del de, de, de escenario que hayas montado ¿no? Si tienes el espacio, te puedes mover físicamente, claro. Pues sí. Entury Horizon, los creadores del Red to Raptor, de los mods, Pati en 8 games, que en principio, por lo menos veremos una demo a principio de año, y espero que consigan sacar el juego. Ghost of Tabor, PCVR, PlayStation VR 2, Quest 2, este es un shooter, que, si no recuerdo más, también tenía cooperativo. Eh, Festes de Asylum, Este también va a tener cooperativo Y vamos a poder ir por el asilo ahí juntos Para disfrutar en PSVR vale. Pues sí. dos, pico 4, El mejor de todos ¿Cómo le van metiendo cooperativo a los juegos de miedo? Eh? Eso Es por sí. algo sí, vale, es porque Se han dado cuenta <risa> que, que a lo mejor asustan demasiado en VR Dame la manita Dame la manita, <risa> vamos compañía. La manita sí. vamos. Más Tiene ver, que ir acordado. de 15 en 15 como, como si fuera un autobús de jubilados Los 15 a la vez es que juego... Yo, yo en pantalla o... no, no me dan miedo los juegos de VR y sin embargo, por ejemplo, al Fasmofobia, no puedo cenar antes de jugar a ese juego porque de verdad es que o sea, sí. termina mal. Se hace o sea, ese. me pongo malo, pero malísimo. Sí. No, sé si fue, no sé si fue este año o el anterior, ese o juego con, con Pedazo, con Alejandro, que, que nuestros iba mi personaje en diagonal. Ese es terror, te acuerdas. Ese es buenísimo. Yo se me he reído como... No, o sea, estaba yo viendo el directo desde fuera y se me caían las lágrimas. De, de lo, pero claro, no por el juego, sino del juego, ¿sabes? Que ese es el eh, problema. Era buenísimo, sí. Era buenísimo. Bueno, déjalo que eh, sí. A, vamos, todos con ellos. este. Y, y una pasada juegazo. de juego. Eh, juegazo. Eh, Dune Out Open. Este daba un miedo también de esos de Acojone Vivo, ¿no? Este Por esto, de, de, de, de otros que no, solo una cosa, antes también, aparte de otro así destacable, Operation Wolf, acordaros el clásico este que, sí, es, que vuelve a VR, Breachers, que también tiene eso, a ver, Lago Invasion, Cooperativo, Medieval Dynasty, que era un juego de plano que lo iban a llevar a VR, la licencia de Wallace y Gromit, que también llegará a Quest 2 y luego ahora empezaba con español, efectivamente, Call de sí Dono Open, PlayStation VR 2 eh, Echo sí. War Road Raids, Games de, nuevo, de, de y Quest 2, a ver, Ivanovic va a sacar dos juegos al mes. Es así, es como los... Dos <risa> juegos al mes. Sí. Eh, otro, otro de estos que pegué un bote cuando probé la demo... Desolation. No, a sí. ver si llega ya por fin con Se con me salió VR. el espíritu y así... Y luego volvió. Pero qué, qué, qué susto me pegué. Eh, Andea Citadel, este, el, P2VR, el, eh, 2, Quest 2... En todas las quinielas... El escape, escape from guitarra, que, que es este antes. tipo de Skate Room, que, que es la mejor idea, que pues, suponemos que llegará también. Ojalá. Ajá. Este, uh -huh. Highline de Monte Perdido, pues esperemos que llegue también este año. Este, este que ministerio. se va a ver hostias, pero vamos, eh, cuando se te caiga de El la cuerda. Fu Funambulismo, ¿era? Fu sí. ¿cómo se diga? Funambulista. <risa> cuando te caigas de la cuerda y te dejo los piños en la mesa, ahí. Y luego se lo explicas. <risa> ¿Este juego funciona con tracking de pies o cómo va? Pues... No no funciona contra aquí de pies. Lo podéis probar en App o, o en SideQuest. Hay una, hay ¿Hay una alguien demo. que lo ha probado, puede decir en el chat cómo va, o vosotros que si lo habéis probado. Yo, yo, ¿Yo, yo lo he probado. No, no, no, no hace falta ah, lo de, de, Yo lo he probado. Y Tienes que andar los haciendo entonces. equilibrios Los, los pies joder, eh, van con los, con los sticks. Tienes que ir como moviendo un stick. Para, mover, para para avanzar un pie y, y, y ir otro. Y, y mientras tanto tienes que estar haciendo equilibrios con los brazos. O sea, yo no conseguí llegar al final de la cuerda. De la demo. Pero, <risa> Pero me, me gustó... Es eh. muy difícil. Me gustó. Curioso. Sí, sí. Yo quiero o sea, jugar ahora. Sí, sí. Cur curioso. O sea, de verdad. En, en, en, en, en, en, en la plata, en SideQuest está. Guardians, bueno. Frontline, Quest 2, PvR. Sí, señor. Este, Entonces, que estos ah, que estamos diciendo son de estudio español. ¿eh? es el Virtual Video. Age. Sí, sí, sí. Antes era Monte Perdido. Antes era Reborn Planet Studio. Eh, Dark Curry, Super Lumen. Ivanovic Game. Autos Not de Blue. Nos Notis de lo que hemos dicho antes. Y ahora All on Board. The Game Kitchen. PC VR. Quest 2. Acordamos que sacaron un Kickstarter. Y esto es básicamente como una especie de MEO Pero para muchos juegos. ¿vale? O sea, Juego de mesa en VR. Pero de, con licencias también. De juegos reales. Que sí, los es. llevan a VR. Pero también podrás crear tu propio. Y oye, pues si te gustó Demeo y tal Pues seguro que mola también aquí jugar a juegos de mesa Pues sí Esto en cuanto a, es una a cosa software que falta. Hay varios sí. juegos así similares Pero mmm, Tienen que ser O sea, no son buenos en realidad Y este tiene buena pinta Coge pues las sí, cosas buenas de Demeo Optimista Correcto ¿Qué ¿Y qué hardware va a llegar? ¿no? ¿Y qué K? hardware? Sí señor, yo el hardware eh, Antes de que pongas tú el hardware Yo tengo muchísimas ganas, por encima de cualquier cosa Que salga, y, y os lo digo en serio Tengo muchísimas ganas De que salga five. Tengo ah. muchas, muchas, muchas Muchas ganas de que salga 5, porque va a ser la primera Vez que utilicemos la R de verdad En cooperativo, eh, con muchos Juegos, muchos juegos, si os gustan los juegos de mesa Así es que, una de las cosas Pues que... yo para esto, ¿Qué? teniendo ya el, La ya realidad lista... Ya que no, que déjame ver. Ya, ya lo pero Yo le voy puedes... a dar una mala noticia a Oscar. Sí, ¿Qué ha pasado? Que ah, ya ha pasado la venta. Así, ah, sí, es verdad, salido, pero, es pero lo que yo espero que se haga, que se haga masivo. Que se haga masivo. A mí, el, el ah. no tener que jugar, pues vas a jugar al Puerto Rico, son cinco horas poniendo muñequitos y mierdas en el tablero y, y tal. Y cuando has terminado, uh -huh. está todo el mundo dormido y ya tienes que recogerlo. Darle un botón y ya está el juego entero. Sería <risa> masivo, dice. <risa> masivo Quien dice masivo dice 3 o 4 Poder jugar con alguien <risa> para, para poder jugar es, Eso es multijugador con, con españoles ¿No? O sea, 4 sí, que, que al menos madre, yo sé que, Para que sea Para que sea popular Tendría que bajar un poquito el precio mm. Y También. sinceramente Creo que, que para esto o sea, Esto es para lo que tienes sentido de realidad mixta Cuando te juntes con otras personas en el mismo se, sitio Para algo que veis optimista y, No, sí si, si yo todo lo que veo de me encanta Y me dan ganas vale. de, de comprarlo Porque ya lo envían en a España Pero luego digo, joder, eh, no me acuerdo del precio pero 400 euros unas gafas Luego tienes que comprar otra para el de al lado eh, Que ya no. no son 500, porque son 200 o 3. Bueno, pues esta este, vale 600 joder. Y estáis que lo no que hagáis con ella Así que tampoco os metáis conmigo 22 de febrero, PlayStation VR 2, por fin Ahí está. Y esto ya sí que no... O sea, que llega sí o sí 22 de febrero, a ver si se anuncian más juegos Pero oye Sabemos que sí o sí Venga. ya toca 2023 ¿a Va a ser el, el año de la Playstation VR 2 Y mediante Quest 3 <risa> Quest 3, este es el, supuestamente los K de estos Que filtró Brad Lynch Que yo espero que esto haya cambiado por favor Pero bueno, finales de año Esto lo dijo, esto es oficial Zuckerberg dijo que finales de año Llegaría Quest 3 pues lo dijo ojalá, ojalá, ojalá, ojalá, se, ojalá se retracte Y lo dejen para 2024 Pero Sinceramente bueno, bueno, Van a meter una 40-90, así, en RAIL. Así, para poder jugar. Pero yo cosas. no quiero ver otras cintas blandas de estas, pero bueno, que le vamos a hacer. Bueno, más eso visores, más visores vi. que llegan. Las pimas Crystal Culet con los 40.000 cosas que traerán asociadas. Pimas Crystal, Pimas Portal. Ya estamos. Pimas 12K Culet reality series. Todo, para todos. <risa> las pimas, ¿sí? pimas. Pimas. ¿Qué digo yo? Más visores que juegos sí se vale, este juegos. Eh, también el 12 Pimax 12 por si 12 claro. ¿sí? yo hacer deporte con esto a lo mejor como que necesitas aquí sabes que te pongan un, un palo para que no se te vaya la cabeza para abajo pero verdad que llega y para todos aquellos que odiais todas Amantes. estas marcas porque odio Meta odio Pico odio Pimax pues tenéis las DPVR que son Antes las otras sí. <risa> que son otras DPVR 4 con DisplayPort con DisplayPort. Ay, y con luces LED en el frente que cambian de color. Eso es lo más. Eso es lo más. Ya solo de hecho, por eso pone me DPVR, o sea, tiene que ser DisplayPort. Por fuerza. <risa> se llama DPVR y no trae DisplayPort para pegarle un cogotazo ya. Claro, si le <risa> llamamos NDPVR. Te, te, u, pues no. Pues <risa> imagínate que se llama VGA VG, VR. Pues has cagado <risa> Eh, vale, CPC Vive by... Revolution, Son no, fíjate, como, fíjate. como lo vayan a llamar <risa> Flocus, <risa> me gusta. Hc Esto Hc mola Flocos. mucho muchos. Esto mola la chaqueta táctica de Hugo La falta sí, sí, sí. de dicho se, sea, se envía en 2023 por favor, que... Y, que, y que muchos claro. juegos lo habiliten, yo quiero que, que el sim racing lo habilite, por favor, quiero empotrarme contra la valla y que me crujan las costillas <risa> se me salga el bazo por la boca el... más visores, el Lenovo con In su reality X para, para X. profesionales sí, empresas sí, con su pastro a color como veis ahí las dos camaritas delante sí. y las otras cámaras para el tracking inside out, y el eterno y, y, ¿no? y, y además llegará, tiene las no cámaras a la distancia correcta para hacer el pass through que eso hay muchos cascos que precisamente no las ponen exactamente donde tienen que estar los ojos y tienen que corregir la profundidad porque no están a una distancia mayor o menor o lo que sea bueno, dentro de poco sí, están ahí los propios ojos ¿Sabes eso? Te pondrás como el ciberpunk, te meterán aquí una cosa y moverán tus… <risa> tu, tu ojo al IPD del cacharro, ¿no? El... Sí, lo, lo veo, sí, lo veo eso. Eh, sí, lo veo. Lo sacará Pimax, además. El, ¿Y ¿Será eh... este el año de esta gente? ¿Y este año será el año de la manzana? No. Yo firmé en una porra en el 2035. Pero ves, tú, ves. Oscar dijiste en un programa de no hace mucho que tenía fuentes que habías escuchado Que, que iba a pasar algo Creo, que, le Creo que, <risa> que la, la, la, la han despedido Ahí en Madrid, Madrid Tienen las fuentes, las cibeles tiene... Que no, que no, no, no. Fuentes hierro son? Fuentes internas que jamás, jamás de los jamases Descubriremos, nos dijeron Que, ojo, cuidado Que había una movida que habían hecho Y que lo veréis, si es que lo vais a ver, si es que va a ser muy evidente Porque va a haber un movimiento Apple va a hacer un movimiento brutal el año que viene, en febrero. en febrero, fíjate cómo lo digo, ¿eh? Habrá memes de, de Tim Cook haciendo así en la bueno, de... Bueno, me acabo de dar de cuenta. <risa> sí. Es que no sé dónde te, te metí esa foto, creo, Oscar, pero que no... Valve Deckard también, podría ser, que llegara. Va... Yo ni de coña va a llegar el año que viene. Yo creo que ni de coña. Y con interfaz... De, no, y con el, interfaz el año que viene a lo, lo mejor lo anuncian. Claro, yo creo que es el más año que pero, viene mejor Pero Valve, cuando lo anuncia, a los dos meses o tres ya lo saca. El Valve Index fue así. No, porque la Steam no... Deck salió. Sí, claro. sí, pero, pero luego te llega a los seis meses porque no tienen esto. Sí, estoy hablando de, de, de la VR. O sea, o sea, ¿No Steam sería Demon, más ¿no? evidente o sí. no sería más fácil que dijeran el año que viene Steam Deck compatible con un visor? Pero si es Hemos... que no tiene potencia, eso para jugar, V-Saver y poco más. Pues ah, no. Y el Alix. Eh, a eso voy, que aquí... Que, aquí que ahora mismo no es compatible con ningún casco, pero eh, estuve probando la, la Steam Deck con el Alix. que no, no se veía en el casco, pero sí que pillaba el tracking y los mandos y todo, y con los gráficos al mínimo y sin cambiar ninguna configuración, que era 150% de super sampling eh, que normal le, normalmente le pone al Index, tenía, no sé si eran... Eh, 13 milisegundos de latencia o, o 12 claro, o, sea, o algo así, en, o sea, ajustando un poco justo. Sí. sí, sí, sí Por eso mm. os digo que a lo mejor sería un movimiento muy, muy interesante Es decir, os sacamos un bodrio de visor, o sea, un, un, un visor de Frenzy, idiota que ¿No? Como esto Un bodrio. O sea, os sacamos un pues, cacharro así que de lo conectes que le, copien, que le copien la idea Pimax, el, el, el, el, el visor este, Carboard, sí, este pero, Y le metes pero, ahí la Steam Deck Compatible con SteamVR No, porque pesa un cojón, eso no lo pueden hacer con la Steam Deck Pero Tiene que ser que hacer... eh... Bueno, pues todo esto Todo esto, todo esto es lo que nos no, no lo que nos trae Lo que pensamos que nos va a traer Lo que creemos, deseamos Y, la de... y... y, y... y, y las gafas y las gafas AR Basadas en la plataforma de Qualcomm No, yo solo a... sí, Tenía unas fotos por ahí que te puse Oscar, creo, eh, me suena a mí que te puse lo de Qualcomm Por algún lado Ah, pero eso viene en otro lado. Algunas ah. ¿alguna gafas AR llegarán. Esto, esto, eh, pues esto yo sí que lo espero. Este tipo de realidad aumentada así ligera. ¡Que no se puede! Pero ya no se ya puede. he cambiado de móvil, o sea que ya, ya es tarde. Sí, pero si puedes cambiar, Sí puedes cambiar. Pero como te pongas el móvil delante de la cara, que todavía no se puede, que no existe, que va contra la ley de la termodinámica, que no se puede. Que están en ello, pero todavía pero no se con, puede. Con, con, Bueno, ya, sí, sí, claro, sí a ver. Que no, que no, cómo disipas el calor Que no, todavía no se puede, si ah. no se puede Vamos, no sé, a mí me gusta leer mucho sobre esto Si alguno tenéis alguna idea mejor eh, Estáis perdiendo dinero, ah. porque está todo el mundo Si es que no... La tecnología óptica no es lo que está sacando aquí con igual que está sacando el tema del procesador Ah, bueno, eso sí, pero ponerte las gafas claro. como las que tengo yo de Rayban. Para decir, hecho una foto. Pero como la en real light, que te las pone un poco más hacia adelante, eso sí. Ya, eso pero entonces sí, ya que... no estamos hablando de lo mismo. Ya, ya. Bueno, eh, yo creo que la R que eh. quedan 10 añitos, por lo menos. Pregúntale a Abras, que hablas, hablan la clava siempre. 10 años. Hombre, ¿Cuánto ganará? 10 años. Yo creo que el tío se, será hasta que se jubile. O sea, está, está, está esperando la jubilación, que es lo que haría yo. Pero y ¿y estas fotos venía a, a que esperáis de 2023 que no hayamos comentado también en el chat, los comentarios, diferido luego, cuando queráis. ¿Qué, ¿Qué esperáis de 2023? Cri, cri, ya verás tú. Eh. <risa> pues ponerlo, ponerlo en el chat. A ver si ah, es, es, es. Y, y en Arcades también es una novedad: Warhammer 40.000 Space Marines en cero latency. También llega este año, otro exclusivo ahí. Otro exclusivo. Pues no sé, no sé, yo creo que hemos puesto... Joder, hemos dado un repaso estupendo a, sí, a, sí. a, a todo esto. O sea, yo creo que tenemos, tenemos un montón de cosas que pueden llegar, eh, tenemos un montón de cosas a las que ya hemos jugado. Eh, ¿No ha sido el mejor año? Ha sido el 2000... Pregunta estúpida de la noche. ¿Ha sido el 2022 mejor que el 2021? En cuestión Uf. de Uber. ¿eh? En cuestión de Uber. No, no tengo tan fresco el... O sea, recuerdo lo en ECO2. no. Yo, no, no. Es que yo, eh, ha sido, la sensación es que no, que ha sido decepcionante, que ha sido de bajón, que ha sido de, de, de bueno, pues eso, de lo que hemos visto antes, de caída, de caída, la sensación. Uh -huh. Pero luego habría que ver mmm, los datos, juegos que han salido, calidad de esos juegos, y, y comparar pues, 2021 con 2022, y, y quizá nos llevemos una sorpresa. La sensación que yo tengo también es de decepción, de decepción se podría saber con vuestros análisis, ver si la nota media de los juegos aumenta o disminuye o qué. No, no, déjalo. Se podría saber. Que alguien lo haga, que lo hagáis vosotros, que lo recopile alguien y lo ponga aquí en el chat. Tampoco es un dato muy objetivo. No. Yo creo que este año, por ejemplo, ha, ha habido por ejemplo, los dos juegos que se ha hablado mucho en, en Real o virtual, pues el Red Matter 2 y el Moss Book 2. ¿Quién tenía que haberse llevado el Game War? Pa, pa, pa, pa pa. Por ejemplo, son dos juegos que de calidad son indiscutibles pero que no son para todo el mundo. Hay mucha gente que no los ha jugado. No me gustan los de puzzles. no me gusta el tercera persona. Como Wanderer, pues sí, ¿eh? que también es así de puzzle. Bueno, dos horas y veinticuatro minutos de programa, es lo que ha dado de sí este año, este es el último programa que hacemos, recordarlo, volveremos ya el año que viene y ya empezaremos a echarle el ojo a todo esto que hemos hablado de las cosas que venían y empezaremos a tachar y empezamos a decir, este al final pues se va al veinticinco, este se va al veinticuatro, bueno, o no. En cualquier caso, muchísimas gracias, sinceras, de verdad, por haber estado... Un añito Antes de que despida Oscar ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué, qué me Si no hay cambio regresaremos El 8 de enero a las 9 en directo Con el CES de 2023 Como tema es verdad. principal es verdad. Rob explorer regresará el jueves 12 de enero A es las es 7 verdad. como siempre Porque el martes eh, El martes 10 de enero A las 7 serán los premios Real o virtual que, que esta semana vamos a sacar la noticia Para que se hagan los nominados Que habrá hasta el 30 de diciembre Para proponer candidatos la votación final arrancará el 30 de diciembre hasta el 9 de enero y los ganadores en el directo este del martes y os recordamos también que cada mes está el NES Explorer este, o, o top, top juegos que hacemos de todo lo que llega cada mes ¿Sí? también habrá Rob Express seguro porque Julio tiene ahí muchos ¿Sí? muchos, ¿cómo se llamaba esto? Julio te mandaron que tenía ah, no, yeah. las eh, gafas para colocar dentro del casco así no. es bueno, la, las verdad. lentes de prescripción esas, ¿no? y especiales de directos, seguro que joder, espero que Sony haga algo, algún State of Play lo hagamos también y, y sí, haga, sí. Pues sí, pero eso ya, es, eso ya es el año que viene lo que es en cuestión de este yeah. año ya con esto cerramos eh, la es la caja del 2022 A algunos de vosotros le gustaría coger la caja encintarla y devolverla de vuelta y que nos devolvieran el dinero yo no sé si ha valido de, de algo, yo creo que sí hemos aprendido muchas cosas en el 2022 hemos pasado por muchas cosas pero sobre todo, y remarco, muchísimas gracias a vosotros por mantener viva la llama de la VR, por manteneros en el foro, por acercaros al realo virtual, eh, algunos de vosotros también vais a otros canales, pues genial, quiere decir que esto, sigue, que esto sigue vivo y es un viaje que estamos disfrutando juntos en compañía. Algún día podremos hacer todo esto dentro de, esa palabra que no voy a decir, pero dentro, bueno, venga, dentro del cibermundo. Dentro de los metamundos, o como se quieran llamar. ¿no? Ahí ahí estaremos. Estáis preguntando a algunos si vamos a hacer quedada este año. A ver, la quedada este año eh, habría que hacerla. Eh, es verdad que se nos lleva mucho tiempo también. Tenemos que sentarnos un momento y organizarlo. Os iremos diciendo, ¿vale? Si encontramos el hueco y el momento, ir poniendo en el foro qué día a qué hora sería lo mejor para juntarnos entre todos un ratito. ¿Vale? eso sería, eso sería lo ideal. Y la aplicación, yo estoy un poco hasta los mismísimos de quedar siempre en el mismo sitio, que es Red Room. Es que pero, es la única ya lo sé, de... lo sé. Pero joder, que estoy hasta los, bueno, en cualquier cosa. Eh, somos esclavos de lo que nos digáis. Si queréis en Red Room, pues nos metemos otra vez en Red Room. Yo sería de ChatVR, pero bueno, por hacer alguna cansada. Eh, partir ya sabéis de qué iría yo. El... Nos vemos, Robianos. Eh, feliz Navidad, Julio. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Gaby. Y próspero año nuevo. Y próspero año nuevo, sí señor. Feliz Navidad, Ramón. Feliz Navidad a todos, que lo paséis genial y disfrutéis de la VR estas vacaciones si podéis, claro. Ahí y, está. Y buena salud a todos. Y feliz Navidad, <risa> Robianos. Utilizar el visor, hablar bien de la VR. No ha sido un mal año, no ha sido el mejor, pero no ha sido un mal año. Esperamos que el año que viene vaya bueno, no sé. mejor que este año. No me no entiendéis el todo. metaverso. No, me entiendes. Sí, <risa> no. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Muchísimas gracias de verdad por venir a vernos, por compartir con nosotros, porque formáis parte de, de la familia de Real Virtual. Ahora canten un temita navideño. Eso, un navideño, <risa> sí, es Lo que nos faltaba. Un abrazo a todos. Nos vemos el año que viene. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.